Buenas noches, saludos a toda la gente que está entrando a la transmisión cuando faltan solo cinco minutitos para que sean las 11 de la noche hoy sabadito, fin de semana espero que muchos que hayan llegado de trabajar ya estén descansando que vayan a pasar un buen rato, un rato de entretenimiento de conocer muchas cosas interesantes y también deseo que los que estén trabajando pues se les haga eh, eh, ameno la transmisión, que los acompañemos, que se la pasen bien en estas, en esta transmisión y en este podcast que también nos escuchan en Spotify. Y bueno, el día de ayer nos quedamos pendientes de una transmisión, de la transmisión de... ¿Ayer cómo la habíamos puesto? Deformidades Deformidades médicas? médicas, algo así. Hoy le pusimos anomalías médicas, ya no nos quebramos la cabeza. Lo que salga en la plática... Pues eh, seguro será interesante. Andrea ha investigado varios casos que son muy, muy buenos, muy extraños, interesantes. Tenemos algunos, algunas lecturas para compartirles. Quiero decirles que eh, siempre hemos sido pocos aquí, la verdad, y hemos sido familia. Eh, lamentablemente, pues hay situaciones que de pronto se nos salen de las manos que hay, hay cosas que, que no están bien nosotros tratamos de que quien esté en las transmisiones lo haga de la mejor manera la verdad eh, nos esforzamos porque ustedes tengan una transmisión buena, que se entretengan eh, también Andrea se prepara mucho para tener datos interesantes, importantes nuevos es decir, nos preocupamos por ustedes para que Tengan un buen contenido para que se diviertan, que, que estén cómodos, que estén contentos. Y les agradecemos siempre su presencia, les agradecemos siempre su cariño, su buena onda. Y quien esté en las transmisiones, háganlo de la, de la misma forma, ¿no? A veces eh, eh, nos, nos, nos llevamos, a veces eh, nos reímos, a veces nos ponemos tristes, de un montón de sentimientos y de sentidos que se generan aquí, y lo que queremos siempre es que estemos de la mejor forma, ¿no? Que no haya conflictos, a todas aquellas personas que de pronto, pues, hayan hecho algo que, que molestara, pues, eh, siempre serán bienvenidos, siempre y cuando... Se porten bien. Se porten bien, claro. Que no haya discusiones, que, que no haya ataques, como el día de ayer. Uy, sí. Eh, porque pues de este lado yo soy el único que no respeta, pero Andrea sí me parece que siempre se ha portado bien, no, no tiene problema con nadie y entonces todos son bienvenidos siempre y cuando pues lo hagan de la mejor manera, los, los eh, moderadores están ahí para eh, bloquear a gente extraña que luego llega y dice cosas pues, feas y demás, ¿no? que vea que hay disturbios, en los comentarios y eso, para eso son los moderadores y les agradecemos mucho que nos ayuden a hacer esa función, así que estamos aquí para, para eh, compartir este rato con ustedes, para aprender, para entretenernos, para sentirnos bien, eh, que ese es eh, el principal punto, ¿no?, que con estas transmisiones los hagamos sentir acompañados y los hagamos pasar un buen rato, los queremos mucho, eso Ténganlo bien presente, los queremos mucho y sé que también nos aprecian bastante. Gracias chicos. Eduardo Salinas nos mandó 30 yuanes o qué son esos. Buenas noches Andrea y hermano, qué lindo verlos. Eduardo Salinas nos mandó 30. Uy, ¿qué es? Uruguayos. ¿Son pesos uruguayos, crees? Mm, creo. ¿Podrían ser pesos uruguayos? ¡Wow! Mm. Nunca había visto aquí un super chat uruguayo. Y bueno, esta noche con eh, el tema anomalías médicas. Tenemos a nuestra experta Andrea Ocampo. Ella es investigadora en ciencias de la comunicación taratológica del Instituto Nacional de Intérpretes en Checoslovaquia y también ha hecho un doctorado en Mozambique en donde ha investigado diversos casos de eh, situaciones bastante grotescas en cuanto a las deformidades humanas y catalogadas como eh, especialmente adversas verdad sí. eso ha sido completo también está escribiendo su libro sobre monstruos humanos. monstruos humanos y las razones extrañas del ser y no ser es un ensayo, un ensayo que ha estado escribiendo que ha viajado a Bermudas para tomarse el tiempo y escribir este libro, monstruos humanos y el ser y no ser un ensayo que seguramente leerá muy bien como todos sus otros libros que ha presentado sobre teratología y anomalías médicas, ¿verdad? Uh -huh. Perfecto, entonces, pues, preséntate. Eh, hola, buenas noches. Eh, les mando un saludo a todos. Eh, yo sí tengo algo para decir de lo sucedido ayer, y es que mmm, yo no soy eh, una pera en dulce, como decimos, para caerle bien a todo el mundo. Eh, si a alguien no le gusta, eh, mmm, Aquí pueden estar, bienvenidos todos, pero si a alguien no le gusta pues eh, no estén, porque a nadie se le obliga, y cuando yo no esté, entonces pueden volver. Eh, la verdad es que yo pues no me meto con nadie, no los conozco personalmente, algunos sí. Eh, los que me mandan saludos, los que hablan conmigo y todo eso se les agradece, también los quiero mucho y todo, pero a los que no, eh, no tengo razones, no, no sé ni por qué. Eh, siempre es simplemente es el hecho de que yo estoy aquí con él no hay otra razón si no les gusto pues lo lamento mucho porque no puedo hacer nada eh, yo quiero pasarla bien así como todos ustedes la, cuando vienen acá pues eh, también queremos pasarla bien y eso es lo importante que todos la pasemos bien que pasemos un momento ameno porque los temas son muy buenos a mí me encantan, me gusta buscar mucha información para traerles aquí a ustedes y y por recibir esas llamadas de personas que están drogadas o pasadas de tragos eh, solamente para venirse a reír pues no es como chévere eh, entonces si no les gusta a esa clase de personas ni mi pers persona aquí pues simplemente pues no vean la transmisión y pues pueden irse a otras sen sencillamente eh, bueno eh, hoy el tema va a estar muy bueno. Muchas gracias por estar hoy aquí a los que quieren estar. Y bueno, continuemos. Dice Eduardo Pani que nos mandó 65 pesotes. Agradecemos inmensamente. esos super chats. Saludos amigos. Buenas noches. Me dio coraje lo de ayer porque ustedes siempre están felices juntos y me agüitó ver que pelearon. Los quiero amigos. Eh, dice hey, Jude, somos Legión Oxlack. Sí, creo que sí. Somos, dijeron, Oxlack, somos familia, debemos de estar bien. Sí. Y por eso hay que hay que hacer las cosas, pues, de la mejor manera, ¿no? Tampoco les les pido que sean unos santos, porque no lo son, porque también yo soy muy llevado, eh, pero creo que Andrea no ha sido llevada con ustedes y tampoco ha sido grosera con ustedes y, bueno, hay gente que así pasa, ¿no? Sí, no, uno no es perfecto para caerle bien a todo el mundo, pero en lo posible, pues, si yo los respeto, eso mismo, pues, yo pido, ¿no? Respeto, o sea, no todos les caemos bien, no a todos les podemos caer perfecto, pero, porque, pues, no somos perfectos, pero sí, respeto y, y pues, por lo que están todos aquí, también hay unos que sí quieren ver la transmisión bien y pasar un momento bien, entonces, pues, sí, esas cosas como que no son muy bonitas para una transmisión tan chévere como las, los temas que les traemos y, pues, sí, queremos pasarla bien. Eh, bueno, gracias. Eh, y les digo, les repito, no quiero que, ni les pido que sean unos santos en el chat, solamente que hay, hay líneas, ¿no?, que no hay que pasar, uh -huh. donde uno ya sabe que ya lo está haciendo de mala onda y hay otro punto donde sabemos que pues es, es diversión, entretenimiento, nos llevamos, pero bueno, ustedes saben cuando alguien lo hace de mala onda, pues eso pues ya no está cómodo para, para los que estamos aquí. Entonces vamos a iniciar esta transmisión, que es lo que queríamos presentar ese día de ayer y que está muy interesante a mí, me encanta este tema, me da miedo, me da cosa, me da escosor. Pero, pues bueno, vamos a hablar de anomalías médicas. Si ustedes tienen alguna historia, un relato, una experiencia, una opinión, algo que se acuerden, por favor llámenos aquí al programa, estamos en vivo. El número de WhatsApp está en pantalla y nos pueden llamar y contarnos, pues, lo que quieran acerca del tema. Eh, y vamos a iniciar ya esta noche. Sí. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Eh... Comienzo yo, listo. comienzo yo, listo. El día de hoy estuve trabajando en un video que para, para realizarlo, para tenerlo en el canal. Bueno, vamos a contestar esta llamada y ahorita les sigo explicando lo que estaba haciendo el día de hoy. Hola, hola. buenas noches, ¿quién habla? Hola, Hola, hola, saludos. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Saludos, Andrea igual. Saludos. Este, hay una anomalía que, ¿cómo se llama? Que, que quiere contar sobre un hombre de la India. Ah. ¿Cómo se llama? Oye, eres Paula de Chile. Sí. Ah, bueno, bienvenida Paula de Chile. Mira qué bueno que nos llamas. La otra vez nos dejaste bien atentos a tus historias y dices que sí, hoy nos vas que... a platicar sobre una anomalía de un hombre en la India. Sí, es un hombre en la India que tenía casi 40 años y había como, todo su vida había sentido que tenía problemas gástricos. Entonces en una revisión, como todos en India son todos muy delgaditos, entonces llega el médico y el médico le hace, le hace una escultación, obviamente un examen físico para saber qué tenía y él, después determinan que tenían que hacerle un examen más activo porque no sabían que era lo encontraron en un bulto en el abdomen un bulto Entonces, en el abdomen eh, le hacen eh, obviamente escáner y salta que él estuvo embarazado de su hermano parásito gemelo Uy. durante toda su vida él estuvo y que, él tenía adentro su gemelo parásito sí tenía cabello, piernas y lo había cargado durante toda su vida y no se había dado cuenta de lo que le estaba pasando, obviamente. Cuando llega al médico, quedan eh, sorprendidos porque eh, obviamente tiene que ser un procedimiento médico y era un feto que ya estaba encapsulado Ajá. y se había absorbido por su cuerpo. Se dice que cuando un gemelo... Eh, no es un gemelo embarazado en realidad cuando hay un proceso de división molecular de la de, de, de, obviamente del celular, digo, en el, en el momento que la madre gesta que a veces el, el, óvulo, el, el, óvulo, el óvulo el óvulo gemelo absorbe a su hermano gemelo lo absorbe y al crecer crece dentro de la estructura física del otro gemelo Entonces, eso pasó en la india Tenía a un, a su hermano adentro en la panza. Sí, y sí, sí. Y realmente. Oye, y. Siempre, ¿Supiste si este gemelo crecía, por ejemplo? O, o solamente se hizo como una piedra. Eh, tenía todos los rasgos de que se estaba retroalimentando del cuerpo de él, porque su, su salud había decaído demasiado. Uy. Entonces. Eh, tenían, tenía órganos básicos y los primarios que vienen siendo obviamente el cerebro, los pulmones los genitales y hasta tenía eh, un riñón lo compartía y estómago también entonces absorbía lo que los nutrientes del hermano el hermano parásito absorbía nutrientes de este, de este hombre indio que se va atender y tiene que hacerse la cirugía para extraer a su, a su gemelo parásito sí, ¿Dónde viste esa, esa historia? Eh, la pasaron en Discovery Channel también, uh -huh. eh, fue un caso bien importante que pasaron ahí porque eh, pasó toda su vida con, la, con su gemelo eh, parásito sí durante toda su vida entonces llega el momento en que lo ven y como no tenían los recursos para operarlo, llega este programa por general, siempre estas historias llegan un programas así para que ayudarlos. consigan la ayuda. claro. Oye, es raro porque en la India suceden muchos de estos casos, bastantes, sí, por la por la por la, por la contaminación, recordemos que India y Indonesia y todos esos países son los países más contaminados del mundo. ¿Por la contaminación crees que sucedan estas deformaciones o anomalías? Sí, imagínate que eh, en, en India eh, y todo lo que es Indonesia y todos esos países, también está el río Ganga, Ganga que es donde llaman a los, a los muertos y las personas lavan la ropa, sacan para, para, para, para comer, eh, la, agua para comer, se bañan, Hacen los bautizos y con, se bañan en el mismo río. Eh, en el, mismo ¿En veneno, el río que, Sí. De hecho, cuando, no sé si viste la nota, y cuando hubo COVID, ¿cierto? Ajá. Hubo un colapso de, de, de eh, donde eh, habían tantos cuerpos que empezaron a salir para las y se veían todos los huesos y todo, y ha salido las noticias. En el río Ganga se llenó de muertos. Sí. Ok. La gente, la gente eh, eh, tiraba los fallecidos ahí. Ay, sí. En bolsa. No, qué horrible. Sí. O sea, pero esa gente es como su cultura, ¿no? O sea, cultura, no, es no, algo no. muy normal para ellos. Normal para creo, ellos. Que había, sí. creo que había creo eh, que había leído en algún en alguna revista, no me acuerdo muy bien, que La ese río, río tiene río. más de mil bacterias Horrible. Horrible. Sí. mil bacterias, o sea, ¿podría ser el río más contaminado del mundo? No sé. No sé. Sí, inclusive, mira, su comida, creo que esos tipos tienen el estómago más duro de todo el mundo, y si no murieron, porque son una sobrepoblación de gente, si te das cuenta, todos los chinos murieron. ¿Por qué los chinos murieron? La mayor parte, porque son muy organizados y muy limpios y púrpulos. No les gusta la suciedad. No les gusta. Llegan a su casa, se sacan los zapatos, son súper delicados para la, el asunto del aseo de, de limpieza, ¿cierto? Pero los que están más expuestos a los virus, por ejemplo, los indonesios, ¿no? los indios y todos, fueron los que menos muertes tuvieron casi. Ajá, exacto, sí. Porque están más expuestos a bacterias y virus que lo normal. De hecho, si tú vas a esos países, sí. tú rara vez vas a ver gente obesa. No hay gente obesa. No, no hay, no hay gente, gente obesa vivo. en India, ¿verdad? Sí. o no. ¿No? sí? No, sí. Es. no. no. Y, y si tú ves los procesos de la preparación de las comidas y si te has puesto a ver los blogs, tengo un, un canal que sigo en YouTube donde hacen este las comidas típicas de la India Sí. los caramelos todos lo hacen con, los, con, ¿Con las manos y los pies, pies. Y lo amasan en el piso la mal... uh -huh. oye tú te si te pagaran un millón de dólares por eh, prepararte una sopa maruchan con agua del río Ganga uh -huh. te lo aceptarías no no, no sabe qué te voy a contar una cosa ama como abordé, que había un un príncipe sí ese es muy famoso un príncipe desafió ah, o sea se desafió dijo que el río Ganga era, era el río más limpio que existía sabes qué hizo qué hizo tomó bebió un vaso del río Ajá. y luego cayó en coma uf ¿en serio? En, ah, ¿En, en serio en sí. serio ah sí sí eso sí, ¿Sí? Me... No, está caro, sí, pero pero los... no morir, ¿los? Entonces seguro sí. si alguien toma agua de ese río, sí, de verdad, cima? puede morir. O sea, si le das sopita de gana a la suegra, se muere con las bacterias. No, no, sí. porque no hay que desearle mal a las suegras, ¿no? ¿no? No no hay que desear la muerte a nadie. Bueno, solo a la gente mala, a la no, gente maligna. Sí. Hoy día no, no, no está con el chamuco. El otro día quería que se murieran todos. <risa> sí, es cierto. Sí. <risa> sí, es sí, cierto. Sí, es cierto, sí, cierto. Quería que sí. se murieran todos sí. los otro día. Hoy sí. vengo, hoy vengo sí. muy amor y paz, pero sí. yo me acuerdo que la otra vez quería echarles una, un misil, sí. ¿verdad? Sí, estaba todo violento. Sí, quería echarle una bomba nuclear a los, a los, a los de la tribu. Así es cierto. Muy bien. Oye, siempre... De, de lo otro que yo quería contar, uh -huh. que hay una, hay una, hay otra de la parte de deformidades, hay una deformidad que fue muy venerada en India, que era una niña que tenía, tenía eh, eh, eh, como cuatro, cuatro, creo que seis piernas Sí, ese, a, ese, lo, traigo, piernas. ese lo traigo, ese lo ¿sí? traigo, esa historia lo traigo. Sí. Eh, ella la operaron, sí, y luego ella quedó normal porque sí. también tenía un parcito. Era, era un feto sin feto. Uh -huh. O sea, dentro se le dice un feto desarrollado dentro de un feto. Es esa terminología. Y no la querían operar, eh, ¿no? Porque era, creían que era una diosa y... Claro, y no la querían, no la querían, ¿cómo se llama, operar, porque creían que era la reencarnación de Ganesha. Sí. Sí. Y ahora no que sí. operar. Y luego. Hay una deformidad que es muy famosa, que es del hombre que tiene el nepe más largo del mundo. Ah, caray, a ver, otra muy vez. Bien. ¿Cómo, cómo, cómo? El nepe, no, para no porque ya... <risa> bueno, el no, pene más largo del mundo, el miembro más grande del mundo. Ah, ok. Mide, mide, B, mide eh, 37 centímetros. ¿37? Y es un hombre estadounidense. Es tan largo que lo tienen que meter en la pierna. Sí. ¿Dónde viste sí. ese caso? Ese también salió en un documental. En un documental. Dice, aquí creo sí. que está con nosotros, porque no, dice de mí no van a estar hablando. Sí, sí. Roque, es Roque. Oiga, creo que él está ¿sabe aquí. por qué pasó? Por, ¿Por qué? Resulta que él, eh, cuando era un niño, eh, él tenía la fantasía de tener el nepe más grande. Pero resulta o que como no, no, no podía conseguir ningún método de crecer, se empezó a colocar peso en el, en el pene, Ajá. lo que logró que el, el pene se extendiera. Pero dejó de funcionar sexualmente ¿Sí? y ni siquiera podía orinar. O sea que es como si tra, trajera una tripa colgando y no le funciona para, funciona para el coito. No, no. O sea, no puedes, no puedes, no va a funcionar porque estiró las partes musculares, la los musculares, y eso obviamente provocó que el miembro se alargara y donde, o sea, es como traer una cola. Ay no, qué feo. No sabía de eso, Roque. No sabía que tenías ese padecimiento, no ese padecimiento porque él dice de mí no van a estar hablando. No sabía que Roque tenía esto. Pobrecito Roque. Pobrecito sí. Roque. El... Y Roque ahora sí. Ahora que sí? Ox, que sí. Creo que Roque presume tanto es porque poco, poco tiene. Puede ser que cuando el río suena, pocas piedras trae ¿no? Ahora sí que se la jaló Roque, ¿no? No hagas eso, Roque. Sí, alguien se la tuvo que haber jalado. Vale. <risa> no, pues No, Pueden... él, él se la jaló. Ahora sí que se la jaló con, con esto. Y, pues, mucho el ganso. y dejó de funcionar, no puede ser pobre hombre. Sí, hay un, un caso también de una mujer que nació con una cola. Ok, cuéntame. Ah, esa sí no la sé. Sí, en, en Inglaterra una mujer nació con una cola. Eh, de hecho, cuando nació, eh, o sea y siempre los papás quisieron como extirpar la cola lo que pasó que la columna vertebral que ella tenía tenía un hueso adicional una malformación. se supone Ajá. que nosotros tenemos un hueso que se llama coxi, pero sí. el de ella venía con uno adicional y todo el mundo quería como sacarle ese huesito pero ella pasó al el récord de Guinness porque tenía cola entonces, cuando ella tuvo conciencia de que eso era un negocio, obviamente, no solo, pero... ¿Y ella enseñaba la cola? Tenía una cola pequeñita como la de un perro chihuahua. ¿Pero se le movía o no se le movía? Porque hay más que... Sí, tenía movimiento y todo. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Tenía ten, una, una colita como un perro. No puede ser. Sí. Ay, perrito, sí. Y hay el caso documentado de una monja hermafrodita que se embarazó ella misma, porque tenía los dos sexos. Ah, cabrón. No sé. O sea, Una monja hermafrodita. Explícale no, a la gente qué es, que es hermafrodita. hermafrodita. Sí, en Francia, en, en, en la época de 1943, una monja nació hermafrodita y, y estaba en un convento. Y eh, durante su primer año de, de claustro, ella resulta embarazada. Y a veces muchos preguntan si eso fue lo mismo que pasó con la Virgen María. dicen O sea, lo asociaron, dijeron sí. que ella, María, había sido hemofródica, después se quedó embarazada. Y en el caso se habla ahí en ese documental. O sea, que ella, producí, que no. ella producía semen y tenía óvulos tenía sí, sí, y, sí. y quedó embarazada y, y eh, tuvo su su hijo ¿cierto? que también nació hermafrodita pero en el parto ella muere. Oye sí. o sea se embarazó de ella misma eso no lo había escuchado jamás. Sí no ese es verdad es un caso que está documentado era una monja Ay, Dios. y esta monja era de claustro y quedó embarazada. O sea que ella hacía cosas en el claustro. Yo creo que. Sí? Yo creo que se dobló así. No, no es doblar así. Digo, ¿Es que porque por no, ¿Cómo vas, O sea, para que se Yo creo que de... se la dobló así. No. Y por eso se. Pues su... No, lo que pasa es que. Hay, no, no nacen como con los proceso definitivo. Sino que su suceso de reproducción es muy ambiguo. Si bien tienen un órgano estructural como una vagina, ¿cierto? Pero el crítero también pasa a ser como un pene, ¿me entiendes? Se ha aplicado eso en la medicina. Yo había escuchado la es historia, así? yo había escuchado la historia de Namor, que le pasó eso mismo, pero lo que pasa es que no es que haga eso, ¿no? Como tú hiciste, sino no sé. que por dentro, como sí. están juntos los dos órganos, se puede pasar el así esquema es al, lo que a los hombros. Está por dentro. Por dentro. Como dice Andrea, no, yo, yo, yo, yo, me voy por la, por la idea de que se, se estimuló y se, se lo dobló así no. y ella misma. De no. el <risa> imposible. Yo creo, yo creo, que hizo eso, eso de que por dentro no. Yo creo que ella maliciosamente lo hizo así, se autoabusó. Oye, Oca. Si, si te dijeran que puedes quedar embarazado. Te gustaría ver la experiencia de estar embarazado, pero de verdad, y ser padre y madre a la vez. Pues no, ni hijos quiero. No te verías bien con una no. barriguita. ¿sí? No. Barriguita ya tengo. Mini Oxlack, pero más grande. No así. Un mini chamujín. Pues po podría autoembarazarme varias veces y, por y esclavizar a mis hijos. Ay, no, qué malo. Para que produzcan <ríe> dinero. Tío. No. <risa> pacha, no hacer clones hacer clones hacer clones y ponerlos a trabajar como exacto. Los chinos exacto exacto y ya y el último caso que, es, que está documentado es el caso de la mujer eh, de la mujer que tenía tenía dos vaginas y dos penes ¿Mm? Mm -hmm. Dos vaginas y dos penas. Fue el caso de es el una pie. mujer que, que también tenía otra malformación, ya que tenía dos piernas entre medio Es un caso muy conocido. Es una mujer, tienen fotografía y todo en internet. Esta mujer tuvo varios hijos. Y cuando murió, su esposo donó su cuerpo al Museo de Ciencia de Francia, para que lo conservaran. Oh. Oh. Murió en, el, en el, ella tenía como ocho hijos y en el último parto, un muerto. No puede ser. Teniendo... ¿Y tenía cuatro piernas? Sí, tenía dos funcionales y dos pequeñas. Y... El último, el que más me encanta y me llama la atención, y que es el caso más documentado, que era el hombre de dos caras. Tenía una cara en la espalda. Okay. Tenía conciencia, okay. pensaba y todo. Okay. ¿Se ¿Sí sabían ese? Eduardo Montraque. Sí. Eh, de hecho, sus pensamientos fueron tan agudos porque la otra cabeza era tan malvada que él le quería obligar a hacer cosas que él no quería que termina suicidándose a los 26 años. Sí, sí, se quitó la vida muy joven y se decía que era porque eh, la, la cara que tenía en la, el, en la nuca le susurraba cosas. Y se volvió loco. Sí, oye, pero una cara en la nuca. Eh, horrible. Fíjate que no, es lo que habíamos estado hablando la otra vez sobre si... ¿sí? existe otro caso así, esta es una historia que se escribió eh, en un diario, en una nota de personas extrañas, en, no recuerdo qué, qué año era, pero no se tienen fotografías, no se tienen registros, no se tiene, ahí. hay fotos, hay fotos, hay registros, de él participando en varias fiestas, porque él era un hombre que le gustaba, la, era muy conocido, porque pertenecía a una de las mejores familias que tenía en la época de su... De su de él vivía, tenía mucho dinero, era un hombre muy elegante, pero tenía otra cara en la espalda, y, o sea, y hay fotografías de él eh, participando de, de estas reuniones que tenía este, no hay fotos. Lo este, no pueden buscar. En internet están las fotos de reales de él con la cara posterior que tenía en la nuca. Que no hay fotos. ¿No? Sí, sí hay. Sí, sí hay. Si sí, yo investigué ese, ese curso porque me llamó mucho la atención. Como yo leo bastante, busqué y encontré algunas fotos de, de, de él participando de unas fiestas donde él estaba con, con un chaquetón rojo con pollo negro. Bueno. Y tienes que buscarla. Bueno. No hay fotos, pero bueno. Este... Sí hay, sí hay. Búscala. Existen. Este... De hecho, inclusive la cabeza de él fue embalsamada para poder estudiarla como ciencia. Este... O sea, que la cabeza que aparece no es de... Él. O sea, es Esos una Es una no hay fotos, pero bueno, vamos a decir que sí, nada más porque es sí, nuestra invitada. Sí. Y... De hecho, hay un documental, hay un documental de él, hay un documental que se hizo en YouTube de él y de los pensamientos que él tenía, porque él tenía una libreta donde él iba escribiendo lo que le susurraba la, la otra parte de su cerebro, que era la cabeza de su gemelo malvado, y él escribía ahí lo que él, la mente le decía, que era que quería que matar a gente. Este, pero como él se rehusó... La, la otra vez dijiste... O sea, la, era, la, era como cuando te entra un poquín a ti, pero tú te rehusas a que te dé, pero como hoy que te rehusaste a ¿eh? que te mucho muy bien pero al final te entró igual. La, la otra vez dijiste que el Rockefeller se había lo habían matado los caníbales en África y no fue en África y no se sabe si lo mataron los caníbales, ya lo investigué ¿Sí? y no sucedió así como nos claro, contaste no, sí. y como no. pero, pero era la historia que rebondaba, ¿eh? igual te hago trabajar un poco. Ah. Ya pues. Sí, no, mira, no, Del, de este Mondrake no hay, no hay fotos, las fotos que hay son de esculturas que se han realizado de, de su no, cabeza de, de cera, de, de hay una cera, película también en blanco y negro blanco y sobre negro. Eh, eh, la historia de este hombre, pero no hay no hay datos y no hay fotografías, en su época no había fotografía, entonces por eso es la pregunta de si ha existido en la historia otro caso similar y solamente hay uno, eh, no. uno no igual, pero similar que tenía otro otro hombre, tenía la cabeza sobre, tenía una cabeza sobre su cabeza, una cabeza pequeña sobre su cabeza. De hecho, sí. aquí la tengo. Aquí la tengo. de ese particular, ¿tenía una cabeza sobre tu cabeza? Ajá, sí. Ese tipo, fíjate que yo investigué, y me parecía como que era mexicano y había lo habían expuesto en circos y ferias en Estados Unidos, pero en otro libro encontré que era francés. Entonces es una, un relajo a veces con los datos, confunden mucho, de, pero de que existe en los datos estos, para hacer referencia a alguna a algún personaje, los hay. Solamente las historias, pues, con el tiempo se van modificando. Sí, es como, es como cuando pasa a hacer el teléfono, el juego del teléfono y se va modificando la palabra o listo allí. Exactamente, pero bueno, bueno, sí, sí, sí tiene, tiene razón con Edward Mudrake, no sabemos si de verdad eh, existió, pero bueno, se considera como que fue real. Eh, después, muchos años después, unos médicos trataron de, de revisar su caso. Eh, concluyendo qué fue lo que pudo haberle pasado a Mordrake, y esos son los registros que se eh, que existen sobre Mordrake, los estudios que hicieron después unos médicos al abordar el caso sin nada más que el detalle de que tenía una cabeza en la en la nuca mira aquí tenemos la otra el, el otro personaje que les decía que tenía una sí. cara esta sí es una fotografía real de eh, un rostro oh, sobre su cabeza. Creo que había un hombre que le decían el hombre elefante. ¿Se ¿Sí debe ser él? Hay un hombre que se llama así, John Merrick, el hombre elefante, sí. ¿Existió él igual? Sí, sí, sí. Claro, John Merrick, sí. sí. Es el caso más de... Da, drástico del síndrome de Proteus. Eh, ¿verdad? proteus. Sí. Pues. Están las gemelas también, las gemelas británicas, sí, que tienen un cuerpo y dos cabezas y viven muy bien. Ah, Son es estudiantes y tienen diferentes. Sí, sí, que tienen un cuerpo, y dos cabezas, sí. Me parece que ellas, hasta videos hacen. Eh, había uno por los años 90, unas gemelas así, pero no sé si sean las mismas. La verdad, yo les dejé de seguir el paso. En aquellos años 90, sí. pues era impresionante eh, la, la, la mujer esta con dos cabezas. Sí, de hecho, este, eh, ahí está el caso también de la otra mujer que compartía el cuerpo y, y la, las piernas, y era una mujer de circo, ¿se acuerdan? Eh, bueno, hay, hay muchos, muchos, muchos casos. Sí, varios. Oiga, muchas gracias por, por todo. Y saludos Andrea. Saluditos. Y a ti también. muchas gracias por dejarnos participar en la noche de paranormal y cosas extrañas. También vean el caso de la de las personas que tienen un eh, que tienen una, una pupila bien diferente. Es un caso único que se da como en uno en diez mil millones de pesos, diez mil millones, digo, diez mil millones de personas. Eh, donde la donde la pupila es más grande que la parte de, interna es un como, como ojos de zombie oh. o, sea no, o sea que son la bolita esa negra es muy, muy claro, más grande que lo claro tiene una deformidad y es algo que es raro es algo muy raro heterocromía ¿No un... heterocromía no es ah no eso es del cambio de, de color no cambio, sí, sí. sí pero si tiene otro nombre si yo la boca va a encontrar Sí, es, este, Paula, tengo el video de, de Mondrake, tiene poco que lo subí. Entonces, eh, sí, lo investigué, revisé datos, porque los videos me gusta hacerlos con los datos más exactos sí, que pueda, exactos. y es por eso que te, que te decía, ¿no? Ahí explico mejor el, el caso, y también las fotos que hay, y también hay imágenes de la película, etcétera. ¿Película, etcétera. Eh, Sí, o sea la gente considera que ha sido, que fue real el caso de Mordrake, y hay gente que considera que no fue real, pero pues no se puede comprobar. Solamente está ahí mismo en el video, muestro en qué lugar se escribió por primera vez esa Yo historia, vez de esa y historia. de ahí surgió, de ahí se generó eh, precisamente, pues que, que la gente conociera el caso de Eduard Mordrake, que era hijo de una de una persona, una persona de noble, ¿no? Sí. ¿Sabes que la película del espejo de Dorian Gray está basada en esa historia? Eh, no sabía, no sabía. La de Dorian Gray era ¿Sí? que, que se veía al espejo y se, se veía más, más joven. joven. Sí, ¿no? No, claro. sí, ¿no? Sí, pero el retrato es como que me decía, entonces como la analogía del... De este personaje que tú comentabas recién. Está basado en los pensamientos de, de esa historia. Mm. Lauren Grey combatiendo como su doble personalidad. Bueno, voy a, voy a seguir investigando para ver si encuentro más detalles del caso de, de Mordrake. Pero creo que mi, mi video, el que hice, me parece que tiene los datos más completos de los que encuentres en en otros videos de YouTube, si hay documentales de alguna televisora, de alguna productora, pues bueno, se, se es más interesante ¿no? que el mío. Claro. Quisiera, eh, o sea, dar una pequeña idea, si, si no les molesta. Sí, sí, claro. Sería bacán hacer una miniserie de, de Oxlack, pero de representaciones. Ah, o, o sea, sea de sea, una serie serie de, de, de para normal sería bacán. sí y yo tú. también lo he pensado ¿eh? pero necesitamos más, más money necesitamos dinero para poder pagar este, pasajes eh, viáticos actores eh, locaciones o sea sí, sí. Eh, pero con bajo mí, presupuesto a mí me yo gusta yo creo que oh, tú eres muy muy muy este crack para esas cosas y, y yo creo que podría sacar una serie de secuencias de, de criptodos o bien, o de historias paranormales de tus, audien de tus audiencias. Espero Porque que... Para recopilar unas cinco y hacer unos fideitos. Es, es algo que yo quiero hacer, entonces espero que, yo creo que sí se logrará en algún momento. Así que... En algún momento. Gracias. Eh, sí. Dice un Carlos B, que ya no tanto doña dice. No le pida tanto que sea autor prehistórico. ¡Ja, bueno, un abrazote, Paola, gracias. Sí, gracias por todo. Buen gracias, momento. bye. Por Saludos. Bye. Gracias a Blues Brother que nos mandó 100 pesotes. Dice qué gusto verlos transmitiendo el día de hoy. Saludos, Andrea y Oxlard. Y es que sí, en los últimos fines de semana, como de los últimos tres meses, no transmitíamos los fines de semana. No, porque ¿Sí? hacíamos otra actividad. Eh, ustedes no lo saben, pero este, pues hacíamos otra actividad que me gusta mucho y es sobre los juguetes, entonces que íbamos al tianguis, que íbamos al tianguis de juguetes, que iba a hacer entregas, que etcétera, cosas con juguetes que a mí me gustan y que Andrea me ha estado ayudando mucho a hacer dioramas, a, a hacer monstruitos, a pintar y todo eso, pues me gusta mucho y eso lo hacíamos fines de semana. Por eso no hacemos transmisiones, pero el día de hoy no, no salimos, no nos dedicamos a los monitos, entonces sí. pues estamos bien para la transmisión. Muy bien. Así es. Bien, ¿quieres contar una yo de tus historias? Yo ¿Sí? tengo una historia muy buena. Uh -huh. Y es, dicen, los bubal, la tribu de los testículos gigantes. ¿Los bubal? eso? Los bubal. Fíjate que un día a mí me crecieron los hostículos así. No gigantes, pero sí. ¿Pero por qué? Sí por grandes. La, por por, por este. una enfermedad, ¿sí? Sí, por una enfermedad. Y no me podía mover, no me podía parar ni caminar. Y me dijeron que si caminaba y me lastimaba que podía quedar estéril. Y la verdad no sé si sea estéril. Hasta la fecha no sé si por esa enfermedad me haya quedado estéril o no. Pero sí fue... ¿Por...? Creo que esos son paperas. ¿Fue parotiditis? eso también. ¿Ve? Sí, quién sabe, de pronto sí. Sí, sí se me inflamaron los testículos y grandes, grandes, y dolían mucho. Pues Sí, yo creo que sí. Andaba de huevón, dice Andro. Muy bien, cuéntanos, ¿qué pasó entonces bueno, con esa dice, tribu? en la zona limítrofe entre Somalia y Kenia, en África, sobrevive una tribu que se hace denominar buval. Y que posee la particularidad de arrastrar entre sus piernas unos testículos descomunales. La explicación es todavía más inquietante que el resultado. Ay, yo te mando la foto para que la muestres. Sí. Es horrible. Sí. Ajá. No es nada bonito. A ver, a ver, a ver. Dice, me que eso pasaba en la SECU cuando llegabas a segunda base. <risa> no entendí. <risa> no entendí Bueno, cómo así. yo creo que a lo mejor los hombres sí entenderán. Nada más. Sí, ok. Dice, a mí me dieron paperas, pero no se me inflamaron los huevos, dice John. Eh, vamos a ver. Bueno, vamos. dice, la explicación es todavía más inquietante, hay que mandé las fotos, la explicación sí. es todavía más inquietante que el resultado. Desde pequeños, los niños bubal ingieren, ingieren, es que me da asco decirlo. Pues dilo, caca de... Eh, flujo menstrual de vaca. ¿Jugo, jugo menstrual de vaca? El flujo menstrual de vaca. ¿Jugo menstrual de vaca? Hasta que se casan, o sea, todo, casi toda la vida. Casi toda la vida. Y posteriormente adquieren el hábito de hacerles cosas a las vacas, por no decirlo más feo. O, o sea, o sea, o sea, esos es, hombres jug, desayunan jugo menstrual de vaca todos los días. Sí. Y, ¿Y por eso les crecen los testículos así? Sí. En la madre. Porque aquí dice la razón. Eh posiblemente adquieren el hábito de hacerle cosas a las vacas, una genuina fuente de valentía y fortaleza, según ellos, haciendo eso. Los varones adultos tienen por costumbre eh, chupar, ya saben qué, de la vaca. Pues o sea, no sé qué, no sé qué, pueden chupar de la vaca. No, es que no, no, no lo puedo decir tan directo, ya que creen que eso les aporta coraje y valentía. Además, a los niños se les da de comer, entre otras cosas, el flujo menstrual de las propias vacas, algo que hacen con asiduidad hasta que se casan debido a ello se libran de padecer anemia ya que este líquido es rico en vitaminas b6 b12 e y D. sin embargo la ingestión de hormonas le lleva a pasar a pasar les llega a pasar a pasada la adolescencia experimentar un aumento en el tamaño de sus testículos que llegan a alcanzar diámetros de hasta 80 centímetros mira eso no no no es que esas fotos son impresionantes eh, no sé si existe toda esa tribu, estas fotografías se ven desde pues, de hace Ahí mucho el hombre tiempo. está sentado sobre su... no tiene una silla ni nada. No, no creo que esté sentado sobre su Se lesa. sienta, mira. Aquí dice, aquí dice, esta deformidad física no les representa ningún problema en cuanto al hecho de, de la reproducción, aunque sí que conlleva otros problemas que saltan a la vista, aunque los bubal han sabido aprovecharlo para beneficio propio, algunos de los turistas que los visitan suelen pagar grandes cantidades por ver sus testículos, y ellos utilizan estos ingresos para mejorar la vida pero aquí dice dice, lo difícil ver es por ejemplo a un hombre sentado sobre sus propios testículos, mira, ahí está oh, manches. Que aunque se... para ellos es lo más normal del mundo Y eh, ya me dolió nada más de ver, <ríe> pues te imaginas no, o sea Oye, estas fotografías también sería buen tema, buen video, investigar quién las tomó, cuándo se tomaron, si la tribu todavía existe, si hay todavía eh, estas personas con los estículos de esos tamaños, porque no creo haber visto ninguna fotografía a color de esta tribu. Las fotografías que ya las había visto sí, desde hace sí, mucho sí, sí, sí. son las mismas. Uh -huh. Exacto. Entonces, pues imagínate... Eso es una deformidad, o sea, eso no es normal que un hombre esté así, ¿no? Claro que no. Y lo, y lo más eh, inquietante es que sí pueden tener hijos, o sea, con eso, o sea... Oye, pero eh, es, fíjate cómo se puede transformar el cuerpo por una sustancia, que en este caso es el, el jugo este, menstrual de la vaca. No, pues sí, qué asco, o sea... Madres, o sea... Claro que la vaca pues ingiere cosas y tiene hormonas y todo eso, entonces yo creo que sí, por eso mismo puedan que estén así, pero, pero es que pues sí es muy... Pero mira, o sea, es, es, está pesadísimo, o sea, se les puede reventar en cualquier momento, o, o, o se van golpeando los testículos al caminar, ¿no? ¿Cómo pueden dormir? ¿Cómo? No, no caminar. No, no, con caminar? ¿No pueden correr? No, no pueden correr, no pueden caminar. No, y se ya sentarse... Sobre eso, pues no. No, Hombre, terrible oremos. ¿O cómo es? ¿Cómo es el meme? ¿Terrible oremos? Terrible. Se dice que era muy fácil darles una patada en las bolas, dice Eduardo Salinas. Casi traen una ubre. No, que tienen dos ombligos. Qué incómodo, güey. ¿Quién no se ha manchado un huevo al sentarse? El jajaja, ja. ha de ser dos tumorzotes, cáncer de testículos, no manches. Eh, sí, estas fotografías ¿dónde, ¿de dónde es la tribu? Dice que de África pero no sabes de qué parte. Los Bubal de África. Pues sí, pero África está bien grande. Dice entonces, no, no, ¿no dice? Pues, dice, son entre la zona limítrofe entre Somalia y Kenia. Entre Somalia y Kenia. Es que yo me lo estoy imaginando en el mapa, entonces estoy ahí viendo por dónde ir para llegar ahí. Somalia Somalia es una de las regiones de toda África eh, sufre de, de hambruna, de pobreza, pero este, ¿Puede? ¿Qué? Que... Somalia. Somalia. Somalia es de las que está más, más, más, eh, o estaba más este, desnutrida la población. Somalia sí. Es terrible ahí Laquitos, la, la pobreza. Y con un estómago así grande por o sea. los por los, ¿qué? Parásitos. Sí, no, no. Ay, entonces ahí vive esa tribu. Bueno, también no sé si traigas este otro dato, pero hay una tribu en África también. No, fíjate que no, no creo que sea en África. Trae, te, tiene los, los pies de, de tres dedos, ¿no? Este es otro que también ya van a estar ahí. Vicente Fernández? Sí. Que dice ah, que por mí el tu canal. Okay, está. Vamos a, bo a borrar a Vicente Fernández para siempre. Adiós, Vicente Fernández. Dijimos que... Sí, Quien no va a estar aquí... Pues, y Andrew también está aquí, dice cosas. Entonces, por favor, si vamos a estar, vamos a estar bien. Yo ya... Nosotros ya dijimos, o sea, sí. Van, van, vamos a estar bien. Y se si vale hacer chistes, se vale divertirse, se vale... No chismes ni nada de eso, no. Todo lo que quieran, pero hay un límite, como les dije en un principio. Y pues ya, una grosería directa como la que me dijo ahorita Chente, Chente Fernández, pues, obviamente no, ¿no? No queremos... Que se haga una bola de nieve y sí, que crezcan no. los problemas, ¿no? Mejor erradicamos cualquier tipo de disturbio y seguimos contentos. Muy bien, vamos. Ese es el otro. Bueno. Eh, ¿Tú tienes otra historia o la cuento yo? Este, tienes buenas historias, pero bueno, aquí si quieres cuento una, mira. Bueno. Una que está larguita. Ah, bueno, está a. Uh, el día de hoy estaba haciendo un, un video que se trataba sobre los cíclopes y bueno, encontré algunos datos que puedo contárselos ahorita, ya lo verán en el video, pero que eh, en 1700 y tantos, una, un, una persona, un investigador, realizó un libro sobre eh, pues, eh, la naturaleza y en este libro hablaba sobre la existencia de una niña francesa que había nacido con ciclopía, la ciclopía es que nacen con un solo ojo en la frente, un ojo en la frente, entonces leí que los niños que nacen con ciclopía pues ya nacen muertos, no no sobreviven, es los, la deformidad es tanta que no pueden pasar a, a, no pasan, no, no crecen, no, no tienen, no pueden vivir. Entonces, esta niña se dice que sí, que sí pudo eh, seguir viva después de que nació y logró tener, eh, logró llegar hasta los 15 años de edad con un solo ojo en la frente. Hasta los 15. Hasta los 15 años. Y también leí sobre un, un dato muy interesante que por ahí encontré, es, es muy padre leer los libros porque son datos que no hay en internet, no existen, simplemente no están. Entonces, encontré una referencia en un libro que me llevó otro libro más viejo, que me llevó un libro que estaba en inglés. Y bueno, lo único que pude rescatar de, de, de, de aquellas frases que encontré es sobre también un registro que hizo... ¿Quién hizo ese registro? Ah... Un, un investigador de cosas extrañas hizo un registro sobre personas de este tipo, personas extrañas, personas con deformidades. Y él en este libro también escribió sobre un hombre negro, afroamericano, que en Mississippi eh, vivía y que también tenía un solo ojo en la frente. Entonces, eh, quedó en registro de esta persona que ya era adulta y que tenía un solo ojo. Se sabe muy poco de los cíclopes, de los cíclopes se sabe más obviamente de la mitología griega y de historias de monstruos con los cíclopes, pero muy pocos de cíclopes humanos que crezcan, que hayan crecido, que hayan eh, hecho una vida. Entonces, estos dos casos son los únicos dos que encontré, uno en Francia y otro en Mississippi, y todos los demás casos al parecer nacen, pues, eh, fallecidos. Les podría mostrar las fotos, pero la verdad son impactantes, a pesar de que están en blanco y negro, eh, para la gente que, que es nerviosa, para la gente que se impacta muy fácil, la verdad esas fotografías Uy, no. no se las podría mostrar aquí en pantalla, las trae el libro... Y hasta me daban ñañas, este estar en esa hoja de fotografías de niños cíclopes. Eh, yo tengo, ¿qué tengo, impresión? tengo algo de cíclopes. Qué impresión es eso, ¿sí? A sí. ver si quieres cuéntanos eso. Tengo un video eh, donde hay un bebé. O sea, yo siempre he visto que estos bebés cíclopes nacen muertos, ¿no? Eh, pero este bebé resulta que sí... Si Nació y duró un tiempito. ¿Ah, también? Sí. Ah, caray, a ver, cuéntame esa vez, no lo encontré. Eh... <risa> Mira, está este bebé, y hay otro que llora, te mando el que llora. Uf. Ay, no. Es que es impresionante. O sea, son videos en YouTube de, de, claro, pero es un niño, es un niño, o sea, el cíclope no es un adulto, es un niño. No, son bebecitos, pero son bebecitos que no nacen muertos porque la mayoría nacen, duran unos minutos y mueren Están pero este lados. bebé se nota que ya es grande, está o sea impactante. no es recién nacido Ah, su madre sí está impactante el video este gente es si sí es muy impactable Ay, mejor, sí, no, mejor no, no lo ve. vea mejor no lo vea, es un video, está en youtube entonces no creo que haya algún tipo de censura, si está en youtube no creo que haya algún tipo de censura pero si quieren, este voltense. Si no quieren ver sí, el bebé, sí. vamos a verlo. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Eh, eh, bebécito, ¿Hay, hay otro que ¿qué? llora. Hay otro y que Y se ya? le cierra y se le abre el ojo. No manches, ¿en serio? Sí. Y sí, es un bebé real. Sí, es un bebé real. Okay. Si quieres te mando así, después te mando el otro. Vamos a ver mm. este primero. Ok, ¿pero esto es solo una foto? Es un video. ¿Es un video? Sí. Ya está, ya está de producción. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay. Oye. No, pues no, o sea, uno dice no. Impresionante, ¿no? Uy, No. ¡Uy, qué impresión! ¡Ay, qué! Una mamá que nazca a su hijo así. No, pues imagínate el impacto. Sé, sé de un... Aquí hay otra historia donde nace, nació un bebé en, en Bolivia y el papá, o sea, quedó impactado. O sea, no yo ya había tenido sus bebitos normales y todo, pero le nació su bebé cíclope. Él nació y se murió, ¿no? Inmediatamente. Y se ve la imagen del bebito así, cíclope, que está muerto, ¿no? Pero, o sea, el médico contando que, que era una cosa que el papá no... Si le impactó al médico, ¿cómo no, sería a los papás? O sea, el papá no lo, lo podía creer. Y luego que salen llenos de sangre, o sea... No, pues imagínate que ver al bebé con un solo ojo, uno y no, y sin nariz, porque la mayoría nacen sin nariz, no pueden respirar bien, y por eso les abren un huequito aquí. Ah, sí, por eso que, que la deformidad hace que, que no puedan... este no puedan vivir no, más tiempo. No, pues claro, o sea, para respirar. O sea, uy, no. Este es uno, eh, no sé, de pronto te impacte. No, si quieres no, no lo veas. Uy, no. Es uno que llora y se le mueve el ojito para llorar, pobrecito. No manches. O sea, como que llora así, y llora, cierra el ojito, pobrecito. No manches, a ver. Vamos a ver, gente. Este, ya sabes si son muy impactables. No lo sí, veas. No lo, no lo, no lo ¿En serio? Sí, es feíto. No manches. Ay, no. Creo que no lo voy a ver yo. Ahora se le ve su ojito. Su madre. No es feo, pero sí es impactante. No, no lo veas. A ver. Se lo voy a poner ahí para que se les quita a ustedes que quieren. Para que tengan pesadito. relatos oscuros, ¿no? Pues, <risa> a ver. A ver, vamos a ponérselos. Yo no lo voy a ver pantalla Algunos si sí quieren ver, dicen. Ahí está. Ahí compartir. Y me, yo le doy, yo le doy. Ahí. Yo le doy. ¿En dónde le doy? ¿Ahí? Aquí. Aquí. Y después ya le das play. Y listo. Ahí ya. Sí, ya. Ahí está el transformado. Ya no sé de la muerte. Si lo estaban viendo no sé sí, si lo, sí estaban. lo estaban viendo aquí sí, se no sé si lo estaban viendo yo no lo vi qué tal si ¿Sí lo vieron no sé si lo estaban viendo sí sí sí lo vieron sí, oh, vieron, y, se sí lo vieron. y se ve si ¿sí ven que llora el bebé y cuando llora pues su ojito se cierra para llorar es o sea su ojo era funcional o sea imagínate eso no puede ser impresionante o sea esto es, por ejemplo esa ese detalle que dices que cierra el ojito para llorar. Algunos no lo pueden cerrar porque no tienen párpado, pero yo siempre me he preguntado, ¿será que el ojo el ojo le sirve? ¿Lo ven? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven? Pero ese bebé sí tenía como un par, párpado, como piel para poder cerrar su ojito. Para cerrar el ojo. Y, y lloró y cerró su ojo así. ¿no? Dios mío santo. O sea, es que ves que cierra el ojito para llorar y, y eso lo hace saber que es un bebé, que es humano. No que está es, vivo. Claro. O sea, pero la imagen es tan fuerte que la rechazas, ¿no? Sí, no tiene nariz. Dios mío santo. Pues, es que hay muchos, también hay mucha gente que tiene deformidades muy fuertes, muy grandes, muy severas. ¿Quieres ver el de Bolivia? Y sus, y sus padres, este, los, los aman, claro. Por eso yo te digo, yo no sé cómo, sí, ¿cómo sea. No, cómo le habrían hecho, no sé. Cómo es que las mamás o los papás que, que sientan, pero... Pero aman a sus hijos tal y como son y no, Dios mío, santo. Este bebito sí se murió. Este bebito era en, en La Paz, Bolivia. Dicen que lo quieren ver otra vez, lo pongo otra vez. Bueno, tú lo pones otra ¿Sí? vez. Sí. Bueno. Ok, le pones play ahí. Ahí. Ahí. Y otra vez. Ahí se ve que tienes ojito abierto. también? Sí. Ah, bueno. Y miren en el ojito, lo cierra. Uy, no, no, no. Ese sí me impactó. Ese sí me... Oye, pero, a ver, ¿ya, ¿Ya se paró? Ya, sí. Este... Oye, pero esas cosas son impresionables, ¿no? ¿No? ¿Por, ¿Por qué en YouTube lo... están en YouTube? No sé. No sé, no sé. E ese del bebé llorando me impactó bastante porque sí. Uno ve siempre las imágenes de estos bebés cíclopes quietos. Ya, o muertos, o, o como, o ya, no hay. Sí, por eso decía Pero aquí, llorando, o viéndolo así, que mueve su ojo, uff no. Por eso, sí aquí decían la historia de la niña Cíclope, que, pues, por eso es sorprendente, porque ella llegó hasta los 15, los 15 años, aquí les voy a mostrar una, una imagen de, supuestamente, la niña, una imagen que no se ve fea, ¿no? Pero, pues, ya vimos cómo es la realidad, y una foto de Robert L. Ripley, porque Ripley es quien encuentra esta historia y quien la usa para, para sus panfletos, para sus diarios de, de curiosidades y rarezas. Y ahí está la niña Clemente en un dibujo original de Robert L. Ripley. Y ahí lo tenemos. Es una de las tantas cosas extrañas que encontró Ripley por el mundo la historia de esta niña que dice yo pero deseos. ella sí tenía nariz pues seguramente sí vivió sí, porque sí. tenía nariz o sea su único deformidad de pronto sería su ojo A ver, aquí de y ya hecho, teniendo pues sus vías respiratorias normales yo creo que sí pudo haber vivido más mira me quedé en esta parte del guión estaba escribiendo eso donde dice precisamente que eh, hay tres categorías de holoprosencefalia que es esta cosa de la mmm, ¿cómo es que estamos hablando? de deformación de esta área de, de la cara de los ojos y de la nariz y dice que una de las categorías es alobar en la que no se han formado en absoluto los hemisferios cerebrales generalmente se asocia a severas anomalías faciales eh, no se han formado los hemisferios cerebrales Ay, qué feo. y entonces hay anomalías faciales, ¿no? el otro es semilobar semilobar, perdón en la que los hemisferios cerebrales han llegado a formarse, aunque no totalmente. Entonces, por, por ejemplo, uno de estos casos donde sí viva un niño cíclope es porque tiene eh, uno de estas categorías. La otra es lobar, en la que existe una clara evidencia de separación de los hemisferios cerebrales, siendo la forma menos severa. En estos casos, el cerebro del niño es prácticamente normal. Entonces, yo creo que en estas últimas es donde... Pudo haber tenido este hombre de Mississippi o esta niña francesa, pudo tener una categoría lobar. Les voy a enseñar otra foto de un, de un niño cíclope que ta, está tan esa sí, deforme. Es así, está muy fea. Está tan deforme que no le van a agarrar la onda. O sea, mm -hmm. no, no se les va a hacer fea porque no le van a entender, pero es porque está muy deforme. Entonces, aquí lo vamos a, a mostrar. Incluso ahí tiene que ser señalado porque pues no se ve. No se entiende. ¿Y cómo será que no se entiende? Que tienen que señalar ahí, ¿no? Exactamente, Que su mira, nariz, que su ojo. Probacide, fíjate, ese ese ese como apéndice que tiene ahí arriba, pro, probacide, ojo y boca. Y las otras fotos no se las puedo mostrar porque es así, pues están como los videos que acabamos de ver, ¿no? Entonces yo creo que fue más fuerte los videos que las fotos. Pero no sé, me da mucho. Muchos nervios las fotos que vienen en este libro en blanco y negro. Afortunadamente no es a color porque sería totalmente una cosa aterradora. Pero bueno, hay personas que sí pueden ver este tipo de cosas y vemos otras personas que no las, no las podemos ver. ¿Quieres? Tengo, tengo otro. Pues si ¿sí quieres, yo cuento uno y me regalas uno después. Porfa, gracias. Les voy a contar uno. Eh, está aquí. Esta historia también está bien interesante. Dice: habrá existido radiación en la antigüedad que causará mutaciones, que causará mutaciones. Pues eh, dentro de la um, investigación para el guión que estaba haciendo de este video, pues se hablaba de que también estos cíclopes podrían haber sido, ya saben, como todo lo raro, como um, obra de. Acá está mi amor. Ah, ah es coquita? No, no, no, no, las coquitas de este. Ah, bueno. Sí. Eh, podrían ser parte de algo extraterrestre, ¿no? Ya hay muchas cosas raras que como no les encontramos sentido, explicación, pues hay una explicación extraterrestre siempre para todo. Eh, ya dejen de pelearse ahí en el chat, por favor. Si sí, van a estar, como les dije, estén estén bien, sí, somos Carlos, una familia. ¿Estás contento? Estamos, estás somos contento, una familia. Está diciendo, que, está diciendo que, que, que se volvió decaente el programa, que no sé qué. Eh, Carlos, si, si no te gusta el, el programa, pues ya no entres, mi hermano, ya no no comentes, eh, no, no quiero bloquearte, pues porque no, no has hecho nada más que dar tu opinión, pero si dices que ya no está padre el programa, pues no entres. Y ya, no queremos más pleitos, sí. sabemos que hay un grupo de amigos, que, que yo también los consideré siempre, eh, pero no puedo estar de, ni de un lado ni de otro. Mejor cortamos todas las cosas que, que tengan conflicto, y aquí se trata de, de estar contentos, ¿no? De estar contentos. Es como cuando la familia se pelea, así siento. Por eso no... Por eso me, me, me puede mucho, dicen en el norte, porque es como si la familia peleara, entonces pues es gente que quieres y verlos pelear, pues para mí en lo personal pues es muy, muy feo, ¿no? Entonces, gente, ¿quién va a estar aquí? Pues haga el favor de estar en buena onda. Eh, no se les corre, no se les dice que, que no entren, no se les bloquea, solamente si dicen algún tipo de cosas. Si van a estar, son bienvenidos siempre y cuando. Por favor, lo hagan normal, ¿no? Sin, sin tanto pleito, sin tantas cosas que digan. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué más, Osla? ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Quién habla? Habla Andrés Pérez, de Bogotá. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo? Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? Yo solo tengo una duda, o bueno, dos. Sí. Una foto que mostró ahorita de los indígenas con los testículos tan grandes. Uh -huh. Pues yo también fui criado en campo y yo nunca vi menstruar una vaca tanto como para que desayunen el vaso que necesitan para las vacas. No sé. Ah, bueno, pues si es, es, al... que, es que tienen muchas vacas. No, pero te, serían demasiadas, o sea, ni, ni tendrían hambre. O, o sea, tú, tú dices que las dice vacas que no la las vacas menstruan poco pues ¿ha visto usted una menstruar? no, no, por eso te, te pregunto tú qué dices que. no, pues can... por eso a mí se me hace muy raro o sea yo, de, de, si es un chorrito o sea, es algo muy mínimo mira, yo he visto algunos documentales en donde a las vacas les les, les agujeran la ubre, por ejemplo, les agujeran cosas para sacarle sangre entonces, no sé si por ahí sea. No, porque la URE, ¿no? ¿cómo va a sacar los óvulos por la URE? O sea, no tendría sentido. Ok, ok. Y acá en Colombia también hay un museo del hombre donde se pueden ver todos esos eh, niños con hidrocefalia, cíclopes y, y bueno, cantidad de fetos. Uh -huh. Pero sí, sobre todo son como por drogadicción. Entonces, son los que... Quedan eh, deformes por el Pues sí, yo no sé por qué tengan como costumbre tomarse esto de las vacas, pero pues las consecuencias sí las vimos ahí. Ahí están, o ah, tú pues, crees que les no hayan hay crecido. Que, no creo mucho que sea por eso, ni tampoco que crezcan tanto. Entonces, como usted dijo también que las fotos son a blanco y negro, falta ver si están eso ocultando algo con eso. Mm. Ok, a ver, ¿tú, tu teoría puede ser de que las fotos estén editadas. Sí, que es mentira. Sí, porque mira que estuve buscando y uh -huh. a color no hay. No, no hay. No. Pero esas fotos yo las conozco desde que era niño. Entonces, por eso. Sí, os sería que se acabó la, la esta tribu para que no tomaran más fotos. Por eso digo que me gustaría investigar acerca de esto, porque sí se me hace curioso que solamente las mismas fotos, de hecho, no sé si Ripley, en un programa de Ripley hayan salido, pero sí, eh, han salido en, en otros lados por mucho tiempo, entonces no sé, a lo mejor ya no existan. Pero bueno, solo quería opinar eso, que la verdad para mí es mentira no creo ni que las vacas menstruen tanto, ni para tanto indígena de avanzado, eso sería si acaso sería un lengüetazo para contar. yo creo que no tanto es que le saquen la sangre por ahí sino yo creo que se tomarán la sangre, ¿cierto? o sea, le cortan y puede ser quizás, puede ser puede ser, puede ser, no. quién sabe raro ahí, de debo de investigar más para poder responderte porque a mí se me hace raro también sí pero bueno, entonces... La otra, y, ¿La otra duda que tenías? No, no, no, no. Era lo mismo. Del Museo del Hombre que aquí hay en Bogotá, donde se pueden ver todos estos platos que hay sí. con de ciclope, ah. y niños con ¿no? sí, imagino sí. No sé si Andrea lo conozca. Sí, sí, mira que no he ido. Y eso, se ¿te acuerdas que yo te lo mostré? Uh -huh. Y no, me parece genial para ir, sí si me, si me gustaría. sí Sí sé dónde queda y sí iré. Ah, bueno, a ver le un plato de changua. Mm. Por el momento me despido y ya lo hablaremos después. Bye. Muchas gracias por todo. Va, saludos, que estés bien. Un plato de changua, dice. ¿Qué es un plato de changua? La changua es un, es un caldo, eh, ah. pero se es hace a base de leche, leche, eh, cilantro, leche. huevo, leche, leche o sea, ¿un caldo, un caldo con un leche. caldo con leche. No. Lechan sal, huevo, si la. ¿Leche con sal? No, ¿cómo crees? ¿En serio eso existe? Sí, cuando vayas, mamá, ya tienes no, que probar eso. Me... <risa> A ver, un caldo, Y que? Se come con arepa, algunas nos comen con arepa. ¿Un caldo de pollo o un caldo de qué? No, el caldo, es, o sea, la changua es el, el la leche. Ah, ok, con es leche. Leche, un poco de agua, creo, si sí, le echan agua, eh, huevo, ¿Huevo? el huevo flotando en, no pero obviamente cocinado, no flotando en, el, en la leche eh, cilantro sal y un como tostada leche con sal tostada así partida en el, sí o sea sería como queso pon tú es salado sabe salado o sea la leche no sabe dulce eso Ajá. no eso no es de dios no, pues yo tampoco decía cosas de aquí que eran de Dios y cuando, la, y cuando las fui a probar dije wow wow No, yo no creo que de la leche con sal. Es lo como en Brasil, que. que creo que en Brasil se comen no la, el aguacate con sal, sino con azúcar. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? No. Eso sí no está chido Y uno chido dice, tampoco. no, no es de Dios, pero vaya uno a probarlo, a ver qué tal sabe, ¿no? No, no lo creo. No. Pues aquí yo me echo unas tortas de, de plátano, pero no creo que eso sea tan malo. Hay que comerlo con un pañal, dice... Pues, mira que mira que no, o sea, no es eh, que, que haga daño al estómago. Bueno, claro que es la gente que es, ¿cómo se llama eso? A la lactosa, ¿cómo se llama eso? ¿Qué? Intolerante, Nata, intolerante, intolerante a la lactosa. Yo creo que sí les puede hacer daño, pero sí es un plato que allá se comen bastante. Qué raro, qué raro. Sí, hay platos rarísimos, raros. Ay, bien, Max nos mandó 49, pero vamos a quitar esto. Saludos, Ángel. Vamos a detener pantalla. Eso. Muy buenas noches, un saludo, Oxlack. Y Andrea, un pequeño aporte para transmisión y para unos buenos taquitos y unas coquitas uh, bien frías para mañana, un fuerte Mi hermanazo mandó 500 pesos. Uh, 500 pesos, ¿no? Te se pases. merece un regalito. ¿A quién? Andu? Andrew. Se angel Max, digo. ¿Ah? Andrew, ¿no? Ángel. <risa> angel Andrew. Andrew, no. Ángel <risa> se, se me hace un poco. mi hermano. ¡Wow! Wow, mi hermano, que. Pues también quiero agradecerle porque el día de ayer se preocupó por la situación que ustedes vieron en pantalla. Y bueno, estuvo preguntando hasta que todo estuvo mejor. Así que no solamente que nos haya apoyado con 500 pesotes, sino que eh, en el momento que sí. pues está fea la cosa, pues él estuvo al pendiente de que nosotros estuviéramos bien. Así sí. que Daniel Max Qué buena onda eres, mi hermano. Gracias, gracias por tanto, mi hermano. Gracias. Sí, Ángel, chévere. Muy bien, voy a contar la historia esta. Eh, cuento yo. Oh, ah, no, sí, cuenta tú. vas a contar. Cuento esta: dice: un tropiezo más de la naturaleza fue conocido por el mundo en 1976, cuando un grupo de monjas rescató a un niño de dos años de edad que se encontraba encerrado en una jaula de madera en un pueblito ubicado en el centro del bosque tropical de Perú. Alguien había confinado a la criatura a esa terrible prisión, a donde muy poca gente se acercaba para arrojar restos de comida dentro de la jaula. ¿La razón? Los actos de crueldad nunca tienen razón de ser. El pequeño fue enjaulado porque había nacido casi sin rostro, y los miembros de su comunidad lo consideraban una maldición y lo llamaban el niño diablo. El niño David López, como fue llamado al azar, no tenía nariz, ni boca, ni mandíbulas, ni mandíbula superior. Solo había una, un profundo agujero en el centro de lo que debió ser su cara. Oh. Por ahí respiraba y por ahí se alimentaba. O sea, no tenía ojos. En la madre. Sí tenía ojos. Pues era un hueco aquí. Pero no tenía la nariz ni la boca. Nada era un hueco así. Nada más tenía un hueco directo donde respiraba ahí y donde comía por ahí mismo. Oh. Niño de dos años Dios en mío. una jaula de madera en Perú. Dios mío, ¿cómo pueden vivir así? Eh, dice, sí? debió ser su cara. Por ahí respiraba y por ahí se alimentaba. De manera alarmante, una enfermedad estaba invadiendo las pocas facciones que el niño sí tenía, sus ojos incluidos. Las monjas lo llevaron a un orfanatorio de Lima, donde una trabajadora social recordó haber visto por televisión una entrevista en la que el excelente cirujano escocés Ian Jackson habló sobre las dificultades de corregir deformidades faciales en infantes. Por medio del orfanatorio le fue conseguido al niño un pasaporte para viajar al Reino Unido, una visa especial y un vuelo gratuito en primera clase. Ian Jackson se interesó de inmediato en el caso de David López. Ofreció practicarle las cirugías necesarias de manera gratuita y no solo eso, también lo adoptó y toda su familia lo recibió con agrado. Ay, Dios. A su madre que lo adoptó, el, el doctor, un niño sin cara, con un hoyo. Su madre, ese doctor. ¿cómo lo podría operar? ¿será que le hace injertos? Lo primero que se preguntó el cirujano al conocer a David fue si su cara había sido lesionada por animales o si padecía alguna enfermedad. Después de diversos estudios concluyó que la malformación facial del niño se debía a una rara enfermedad llamada Noma, la cual en este caso fue resultado de la mala nutrición de la madre del pequeño. ¡Ay, Dios! En David la enfermedad se había desarrollado de una manera desenfrenada Devorando sus facciones infantiles. Cuando fue hallado por las monjas, no podía hablar y daba muestras de entender solo unas cuantas palabras. ¡Ay, oh, Dios mío! No vayan a buscar la enfermedad Noma, no. no vayan a agarrar Google en este momento. No, tú les dices no y van a buscar. Ni escribir enfermedad <risa> Noma, ni estreptococo. Dios mío. Eh, ni estreptococo carnívoro, ni Noma. No vayan a poner eso en el buscador de Google, por favor. Qué interesante, qué impactante historia la de este niño que, en 1976 en Perú. Yo creo que si el doctor le hizo una operación, yo creo que le habrá puesto injertos, ¿no? No, o sea, no le pone injertos. Nariz o... no. Por lo que yo he visto con personas... Que tienen, ajá, Que tienen hoyo en la cara, porque pues por varias razones es que se les cae la nariz y se les queda un hoyo. ...pues les ponen como un como de silicón... ...nada más para ocultar... ...para darle forma a esta parte... ...Dios... ...pero no, se les puede hacer un trasplante de rostro... ...ya, hoy en día... ...hubo un caso de una muchacha... ...no sé si fue en Estados Unidos o, no, o en Inglaterra... ...no sé... ...pero era el caso de, la, de una chica... ...creo que tenía como 17 años... ...no sé si me equivoco... ...no, 20, más o menos... ...y se quería suicidar y agarró una escopeta... Se la puso en la cara, pero no se mató. O sea, se voló toda la cara. ¿Te imaginas? Y a ella le hicieron un trasplante de rostro. No manches. Y era bonita. Y, y se voló la cara. No, pues no quedó nada. O sea, pero ella se quería quitar la vida. Sí, se quería desvivir, pero... pero ¿Y la buena nada más se quitó la cara? Yo creo que se pegó el tiro mal y se voló todo. O sea, todo. Yo creo que estaba así. Y, pues es que en las las copetas este, patean, entonces al, al patearle, nada más Exacto. le voló así, saco, sí, por ahí está, por o sea, ahí está, peor. está, está esa, esa historia por ahí, y están las fotos de ella, y obviamente, el, el trasplante de rostro que le hicieron, obviamente, era de una señora más adulta, y se ve, pues, más adulta, ella, ella era bien joven, y era muy bonita, y, y se destrozó la cara, y ella estaba al lado ahí, hablando de ella está sentada eh, hablando y están sus, sus papás ahí, pero impactante porque uno la ve y, y habla, habla con la boca de, de, del trasplante, pero sí se ve que su rostro no es, no es así, o sea, no, no, no, no se ve bien, se sí. ve mal. que o sea, tenía problemas y se terminó de desgraciar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, o sí. Sea, o sea, se quería desvivir, pero no, no supo cómo. Seguramente se lo pegó mal y, y se voló, fue la cara. Y quedó mal, quedó. Preguntan que si tú viste las fotos. Sí, yo vi las fotos. Yo vi las ¿Y fotos. ¿Se pueden poner aquí? Mm, o sea, a lo mejor ya con la cara sí, reconstruida. Va buscar, a buscarlo. buscarlo. Uh -huh. Y. Y les muestro, y la chica cuando habla, pues obviamente su, su boca se mueve así, obviamente no, no, no como su boca normal. Se ve como un. Pero como... el trasplante de ro... exacto, así como como el pedazo de, de, de su cara así. Obviamente les hicieron su trasplante y pues bien. Pero no quedan, no quedan muy bien, ¿no? Eh, a ver. Eh. Pues qué fuerte esta historia peruana del niño sin rostro, el niño diablo, le llamaban allá en la selva peruana, encerrado en una caja, en una, en una celda, en una reja de madera. Ya lo encontré. A ver. Se preguntó, sí, mira, mira, si es que sí estaba bien, se preguntó a los 18 años. Uy. Aquí está el video. No puede ser, mándanos el video. video, video. Uy, qué feo eso de los niños cíclopes que encontraste, está Ahí está otro video, ¿qué pasa eso? Es, es, es de un niño en Bolivia que se ve que ya está desvivido. ¿De un niño de, de qué? ¿Niño desvivido? Eh, ya, sí, cíclope en Bolivia que nació. Ah, no, de... ya no quiero ver cíclopes. Bueno, ahí te paso el de, el caso de Katie. Ay, pero no se puede compartir. ¿No se pueden compartir? ¿Por qué? No porque es, es, que es impactante uh -huh. pero no me parece a ver si consigo otro oh, aquí lo busco se, se llama el trasplante de cara de un adolescente oh, sí. ese Uy, pobre. O sea, ¿cuál pongo de los dos? ¿El de arriba eh, o no? Cualquiera ahí cuenta la historia. Que, yo creo que... El de abajo, este puede ser. Ah, no, pero ese no es video, ¿cierto? Pero es de Venga la Alegría y este. Arriba. Entonces, ese este. puede ser, sí. Ocho mira, mira, mira que era bien bonita y todo y cómo se dañó la cara. A ver. Ese... Pues, pues no era fe No, pero pues de tener su cara bien a, a lo que le pusieron, no, pues sí. O sea, ¿y cuál es el que? Este, lo entiendo y quiero continuar. Pero vamos a ver el caso de Katie. Vamos a presentar, compartir pantalla. Yo no lo he visto, entonces también yo creo que a lo mejor no lo han visto aquí y lo vamos a ver juntos. Sí. I can't watch out. I can't watch out. I know, man. She's a very nice guy. Yes. She can see the relationship. Katie's always been a deep soul. Katie was a deep soul when she was a young kid. She started playing soccer when she was about four years old. And she was a very aggressive soccer player. Take a while for her to warm up to people, but once she did, they were they were best buddies. It's probably very difficult for you to think about and to talk about, but bring me back to when you were 18. What was life like? Oh, <laughs> Start college, grow up, and do something with my life. I will wear a go up and But I was extra guacamole when I was 18. Mm -hmm. I had several different things going on in my life with When I got to Robert's house, she was sitting in a big fluffy chair with her legs over it, and she was texting. And I went over to her and I said, how you doing? And she just kind of shrugged her shoulders like a teenager sometimes will. And I didn't feel an alarm. I just felt like my girl had gotten hurt. We she were walking up wrong and wrong we wrong heard that. this. Yeah. Yeah. I got loud. But then I walked in and I looked in the chair and she wasn't in the chair. I didn't get alarmed then. I walked to the kitchen, looked went on this back patio, a little porch, you no, know, and I saw the bathroom door shut. I twisted the door and I said, Katie, you okay? And she didn't answer. My son picks me up and takes me through the living room outside in the yard and and just stands me there and says, Mom, Katie got my gun, and I don't know. She's hurt. She'll never eat. She'll never drink. She'll never bathe herself. She'll never converse. She'll be a vegetable. She'll just be in a skilled facility for the rest of her life. So I said, I'm not ready to let go of my daughter. I just not. You know, I. I mean, you don't. In that moment, you think you're going to have the great courage and stamina but you're you're just as feeble as, as a feather in the wind your heart is in your throat but yet que muñeco ¿no? Pero que ahí ya quedó con el trasplante ese era le cerraron pues del hueco tiene un hueco y ahí, pues entonces le empezaron a hacer su trasplante, le metieron nariz, todo eso. I think I was trying to look for vivir. old characteristics, if I could see anything from the pre-accident, Katie, or the pre-injury. And I don't think I did. It was very surreal. I remember thinking, where is Katie, you know? At the same time, so grateful that she's alive and so grateful that she didn't have to walk around the rest of her life without a face, but it was hard. I, I, I, I grieved her old face a lot, I have to be honest. Katie, do you still think about and long for the things that you wanted when you were 18, like to meet someone and fall in love? And I can see you smiling now. <laughs> <laughs> Bueno, mira Pues mira, después de ver cómo estaba A cómo se ve en esta Sí, pues al menos para pues, que pudiera vivir Sí Pero a mí lo que más me impresionó Cuando Cuenta la historia de ella Ya cuando estaba sin su rostro me Empieza a llorar Dice que se arrepiente de lo que lo que hizo. Pues claro, que se va a arrepentir, claro. Que se arrepiente. Lloraba y que se arrepentía porque ella tenía un rostro muy bonito y ella decía que no se valoró en el momento en que se pegó el tiro. Sí, yo, yo también digo, eh, esto nos parecería una tontería, pero volvemos a lo mismo, no podemos juzgar porque nuevamente ven, vuelvo a las enfermedades mentales y pues eh, uno cuando tiene una enfermedad mental... este pues, para toda la gente no se le va a ser razonable lo que haga, y esta chica, pues, tenía problemas, no lo no sabemos, pero pudo haber tenido un problema mental, una enfermedad mental, y, pues, ni qué hacer. Sí. Eh, la vida le, le hizo tener este sí. esta forma de, de vivir, esta vida, y hoy tenemos solo una oportunidad en, en el universo infinito, somos eh, una, un milagro, que, que tengamos la oportunidad de vivir y de disfrutar lo que es la vida y lo que hay en el planeta. O sea, somos ganadores desde que, desde que nacemos. sí. Porque si tú sin la salud y, y eso, pues no puedes hacer nada. Sí. O sea, pues al menos me, con la salud. Me dio mucha lástima esta, esta mujer y todas aquellas personas que, pues por sus deformidades, por sus cosas de este tipo, pues llevan una vida bastante deprimente. Ahora esta chica, ahora si ves, mírala cómo le cambió su mentalidad. O sea, ya que le hicieron todo eso y le arreglaron y todo, ya quiere hacer más cosas, o sea, quiere estudiar y todo, o sea, ya... Pues ya verdaderamente como que sos no. dijo no, me, no hay... qui me quité mi rostro y bueno, al menos tengo una segunda oportunidad para hacer algo. No, no hay que esperar a que nos pase nada malo, sí. ni tocar fondo, ni y también hay que agradecer inmensamente cómo somos, cómo estamos y lo que tenemos, porque al ver estos casos, Ay, sí. no, o sea, da miedo pensar que pudiera pasarnos a nosotros y no, no, no. Debemos de estar bien agradecidos con lo que tenemos y con lo que somos. Sí. Ryan Mergot nos mandó 125 pesotes. Gracias, Ryan. Gracias por apoyarnos con esos superchats. Gracias, de verdad, Ryan Mergold, que nos apoya en la transmisión. Saludito, JP. Me estaba saludando. Eh, cuentas tú otro o tengo yo? O, o, yo cuento otro? este Tienes el de el del cerebro, ¿no? que No quiero que se acabe la transmisión y que no cuentes ese. Eso está en TikTok, ¿te lo pasó? Pero también tengo una familia de la India que tiene un bebé de dos caras y dice que es una diosa. ¿Un bebé de dos caras? Sí, no tiene dos cabezas, sino en su cabeza tiene dos caras. Te imaginas. Pues hace rato estaba preguntando y diciendo, sería bien interesante saber si hay otro caso de dos caras. Aquí Y tú nunca me dijiste. Pues para qué te iba a contar si, si me, pues lo bueno es como la sorpresa. <risa> Aquí tengo, pues, esa historia, ¿no? Este, pues, a ver, pues, si ¿sí tienes fotos. Si sí, hay hay fotos, hay video. Sí, tengo foto. Ok. Bueno, te mando la foto uh -huh. y cuento el caso. A ver, cuéntanos. Aquí está la Dice foto. Lu Montenegro, a una amiga mía la operaron y no tenía nada para operar. Estaba embarazada. La abrieron y la cerraron. No entendí. Una amiga mía la operaron y no tenía nada para operar estaba embarazada, Ay. la abrieron y la cerraron, a ¡Ah, la madre, o sea, ella estaba embarazada y la operaron, y, y la volvieron a cerrar, no, no la encontraron, no manches, Ay. no manches, un Montenegro, ¿dónde fue para no acercarnos Van de ir para por ahí? Dios mío, oh debíamos Yo... hacer otro programa con algunos médicos, porque si sí hay unas negligencias eso. médicas. Oye, sí está bueno, porque ese tema está bueno también, negligencias médicas. Negligencias sí. médicas. Sí, he visto bastantes, uff, tijeras que dejan adentro, agujas, no. Dice Gian yeah, hay personas que se complejan por ser orejones o dientes grandes o nariz grande, y eso es normal. Pues mira, a comparación de los que estamos viendo, es una bendición tener orejas grandes. Es nada más, o sea, no, no, no, no nos valoramos, la verdad, no agradecemos sí. lo que somos. Ahí te pasé la foto. Sí. Y dice, la familia de un bebé indio ah, no nacido con dos caras. ah no manches. Voy a salir como que hoy de esta transmisión. Eh, a ver, vamos a ver. Hoy no. Uy, no. Que se me perdió. De... Uy, no. Dice John, Ox, en la India hay gemelos ingenieros que están pegados, cada uno tiene sus dos brazos, pero de la cintura hacia abajo es un solo cuerpo. Ve el video en YouTube. Uy, Uy Dice, la familia de un bebé indio nacido con dos caras ha rechazado un tratamiento médico especial para la niña. O sea, ellos mismos, eh, hay médicos que se prestan para hacerles las operaciones gratis. Y la misma familia india rechazan esas operaciones porque ellos creen que sus bebés son dioses. Sí. Cuando nacen así, o sea, increíble. Uh -huh. Dice, diciendo que es la reencarnación de una diosa hindú. El bebé de un mes sufre de lo que parece ser una duplicación craneofacial, una alteración congénita muy anómala en la que parte del rostro se ha duplicado en la cabeza. Nacida en el seno de una familia pobre campesinos en una localidad situada a unos 55 kilómetros al este de Nueva Delhi. Tiene dos pares de ojos, dos narices y dos labios. En la imagen, Lali, como la llamaron, está en una foto tomada el 15 de marzo del 2008. El bebé de un mes, ah bueno, ya lo conté, sufre una duplicación craneofacial. Las informaciones de la prensa señalaron que come por las dos bocas. ¿Come por las dos bocas? Sí, y parpadea con los cuatro ojos. Ver, la anomalía ha dado a la recién nacida estatus de diosa en el pueblo, con cientos de personas acudiendo a la desvencijada casa del ladrillo familiar para adorarla y ser bendecidos. La familia ve poca diferencia entre ella y otros bebés, y se ha negado a que la vea un médico especialista. Está bien, duerme, come y llora como cualquier bebé. Un médico local dijo que no hay nada malo en ella. ¿Qué tal? Pero es que al final de cuentas, mira, no se le puede hacer nada. No, ¿cómo? Son, son dos cabezas. Ay, sí. Son dos cabezas, no se le puede hacer nada. Así sí si crece, así va a vivir, con, con dos rostros. Pues yo ve... creo que la dejaron así. Sí, sí, no, no se puede hacer nada ahí, ¿no? Nada, o sea, no. Exacto. ¿Te imaginas que llore por las dos bocas, que coma por las dos bocas? <risa> Uy, no, qué extraño, ¿no? Sí, y tiene que hablar a lo mejor por, los, por las dos bocas. Sí, porque, pues, es que iba a tener dos cabezas, pero terminó muy unida la, los rostros en un solo, en un solo cerebro, en sí, una sola cabeza. Sí. No sé si tenga dos cerebros. Yo creo que no. O sea, que es que un sí. solo cerebro, no manches. Porque dice que solo, es solo duplicación. Facial. ¿Duplicación? Porque no. si tuviera dos cerebros sería más grande su cabeza. Pero no creo. es solo duplicación facial porque dice que come por las dos bocas. Entonces Exacto, tiene, tiene dos tráqueas. Tiene dos tráqueas. Ay, no, Dios mío. No o sé, sea, si crece así se va a quedar o sea, con dos con dos caras. Y no sé, si tiene un solo cerebro es solo una personalidad. Mm, es que eso es lo extraño, ¿no? Pues lo sí. que puede pensar ahí? Pues sí, ¿es una sola persona con dos caras o son dos personas? Yo creo que son dos personas. ¿Dos personas? O Entonces sea, tendrían S que pensar diferente? Sí. Ay, no sé. No sé, ¿esto eso, cuando nació? ¿Cuándo nació esta uh, niña? 2008. Entonces, para este tiempo, se debe de saber si murió, ¿no? Sí, pero no encontré información. Yo creo que sí murió, no sé. O, o es quién que, sabe, es que ¿no? no ¿Por qué? Porque, o sea, no no puede morir, se, se ve como dijo el doctor. ¿Te come bien Pues todo? está bien, exacto. No tiene por qué morirse. Ahora, hay que saber si, o sea, o sea ¿tiene un solo cuerpo dos corazones o uno? porque no, ahí, ahí sí yo creo que se ¿no? es un solo cuerpo, sí. Un, ¿Un solo cuerpo con un corazón? Sí. Entonces, sí, pues quién sabe, es que eso sí está bien. Es solo una persona con dos caras, dice Abraham. Una sola persona con dos caras y habla por, hablará por las dos caras. Verá, verá. Sí, O sea, está, sí, viendo, está viendo acá y también ve al lado derecho. Claro. O sea, tiene una, una visión de 180 <risa> grados. Pero si son dos personas diferentes... O sea, si son dos personas diferentes... Mira ¿no? una con un par de ojos y la otra con otro par sí. de ojos, no es la misma persona. Pero por ejemplo, Abraham Vázquez dice, es una persona con dos caras, pero si le funcionan los ojos, puede tener una visión... dos personas ...de diferentes? 180. ¡Ay, Dios! ¡Qué raro! ¡Qué extraño! Ahora sí, en relatos oscuros oscuros oscuros, oscuros. oscuros está fuerte esta transmisión con, pues, con estas personas que desafortunadamente han nacido con estas situaciones, con estas características, Ay, me, me, me tiene tenso el programa, me tiene tenso voy a, voy a hablar sobre otro, Aquí tengo el de, ya tengo el de la niña que nació, ah, el, el del, cerebro, la del cerebro, la del cerebro, a ver cuéntanos, hay un video hay Dice Leonardo Rodríguez, ¿no será fake? No, mi hermano Leonardo, no, no, no, no es fake. Estas cosas sí pasan. No es fake, sí. Sí pasan. Y, y ahí lo pueden buscar. Eh, hay hartas fotos de la bebé. Está la bebé con los papás y los bebé y el bebé pues lo mueven y, y todo, o sea, normal. Dice ambiente saludable. Por eso hacen pruebas de sangre antes de casarse. Sí, está lo corriente, lo corriente, lo correcto, ambiente saludable, porque sí, por eso son las pruebas de sangre antes de casarse. Pues Sí, para evitar problemas congénitos. ¿no? Claro, claro. Ah, espera, que este no era, era otro. Uh, a ver. No vamos a dormir, todos dice, ghost in the world aquí tengo una persona, otro, otro caso. Este caso es de Ripley, en lo que buscas para que no haya problemas. Sí. Es de El Hombre Unicornio. El Hombre Unicornio. Dice, si bien jamás se ha podido demostrar la existencia del mítico unicornio de este caballo de leyenda con un cuerno en la frente, se ha comprobado que existió un unicornio humano. Esto ocurrió a principios de la década de los años 30, cuando Robert L. Ripley, en uno de sus muchos viajes a China, oyó hablar hablar de esa insólita rareza humana, y el propio Ripley dudaba de que fuera cierto, hasta que lo comprobó con sus propios ojos. Sí, tras un viaje a la provincia de Manchuria en 1931, Ripley conoció por fin al extraño personaje de nuestra portada. Su nombre era Weng, de profesión campesino, y en la parte posterior de la cabeza, Tenía un cuerno de casi 36 centímetros de largo. Ripley no solo dibujó al unicornio humano. Gracias a la magia de la fotografía, el mundo entero pudo conocer la semblanza real del, incre del increíble campesino chino. Y aquí tenemos los, las fotografías. Mira qué cuerno tenía ese, ese hombre en China. ¡Ay! Mira nada más el tamaño del cuerno que tiene. Uf, Eso creo que es, eh, ¿cómo se llama eso? Mucha producción de. de eso que hace crecer las uñas. ¿cómo serotonina. Se llama? Algo así, no. Sé. Sí, <risa> algo así, que... ¿no? Sí. sí, sí, algo que hace crecer las uñas, porque esos cuernos, claro, están hechos de lo mismo de las uñas. De las uñas, sí. Y cuando tienen esa mucha producción de eso, eh, cre, creatina, ¿cómo es que se llama? Bueno, sí, eso. Cuando tienen mucha producción de eso es que crecen uñas por todas partes del cuerpo. Eh, uy, eso es una, una cosa bien loca. Dice aquí todavía, también en Oriente Ripley. Queratina. Uh -huh, sí. ¿Y yo qué dije? Eh, es que Jacqueline dijo queratina. ¿Y yo qué dije? Eh, creatina. Madre ¿Y cómo es? Queratina, queratina ¿Y yo qué dije? de las uñas. ¿Y yo qué dije? Ay, ya. <risa> También en Oriente, Ripley conoció y dibujó a esta mujer de Lahore en la India, la mujer cornuda, quien tenía un cuerno de casi 18 centímetros de largo en la frente. Una mujer con un cuerno en la frente de 18 centímetros. Y aunque usted no lo crea, cerca de Brinktown, África del Sur, fue descubierto Clip Kafir. Un niño que tenía un dedo en la parte posterior de la cabeza. O sea, traía el, traía, el niño traía un dedo en la nuca. Ay. Y aquí vamos a mostrarle la, el dibujo de Ripley de ese niño que encontró en África con un dedo en la nuca. ¿Cómo ves con un dedo en la nuca? ¡Qué demonios! Y está también la mujer de la hora, la mujer cornuda, con el cuerno de 18 centímetros en la frente, y el niño con el dedo en la nuca. Tengo el video. Ya te lo paso. Imagínate un dedo en la nuca, qué demonios. Un dedo en la nuca. Pues eso es, yo creo que iba a nacer otra persona, sí pero, pero no, no es... No fue, no fue una cara, un, un, un brazo, sino un dedito nomás ahí. ¡Qué feo! Ah, que feo. Que está saliendo delito el dedito ahí. ahí. No. No, puede ser. Vamos a ver. Es como esas mujeres que tienen. Eh, ¿Cómo se llama eso? <risa> un, un feto con pelos, nada más. ¿Cómo se llama? Un ovario poliquístico ¿sí? que llaman, que tienen pelos. Ah, ¿Cómo no, se llama eso es este... eso, tiene, eso tiene un nombre, pero se me fue. Sí. Que nace con dientes y. Pero es un pedazo de masa. Sí, y... es un... ¿No es un teratoma? Exacto. ¿Un teratoma? Uh -huh, uh -huh. Wilterino dice a algunos que no se les ve el cuerno y son felices. <risa> sí, sí, exactamente. También pasa eso. Dice, mi vecina también tiene unos cuerno, cuernos en la cabeza. <risa> vamos a, a el poner... Video. Está bueno porque es de un médico contando la historia. Esa historia. A ver, vamos a ver. Imagínate después de un año enterarte de que pudiste tener gemelos, pero que uno está dentro de la cabeza de otro, otro bebé. Este caso se sacó en un artículo aquí publicado, les dejo la referencia, que habla del caso de una pequeñita de un año de edad, en la cual se identificaron problemitas en el desarrollo motriz, así como crecimiento anormal en el cráneo. Por tales características se le realizaron estudios específicos como una resonancia magnética, y al estar analizando este estudio se encontró en uno de los ventrículos cerebrales una masa en la cual se podría visualizar una columna vertebral, al igual que un fémur y una tibia. A esto se le conoce como fetus y feto. Con eso, nombre feto no un feto. Se extrajo este feto de manera quirúrgica y después de mandarlo a un estudio genético se encontró que tenían exactamente la misma información. Se menciona que el desarrollo es desde la fase embrionaria el desarrollo del tubo neural en la parte anterior que se conoce como proceso pal se logra separar y esto lo encapsula y es la manera en la que se desarrolla este tipo de padecimiento. Aquí les dejo fotografías, y las quieren ver más a detalle también. Instagram. Ahí quedó las fotografías del bebé extraído. O sea que eh, un niño tenía en, la, en el cerebro otro niño Exactamente, su hermano. Tenía un feto en la, en, el, en la cabeza. Un feto en su cabeza, o sea, iba a ser el hermano. Por eso ese, esa niña era una niña eh, no podía tener eh, pues su desarrollo normal cerebral o sea del habla o cosas así porque su hermano estaba ahí o sea no imagínate es como un, como una cosa ahí metida que no te deja desarrollar no manches, tenía un feto dentro del cerebro te imaginas su al mamá. ver esos médicos cuando le hacen su resonancia encontrar una columna vertebral no yo creo que esos esos doctores dijeron no o sea esas esas sí, películas es la más extrañas donde se ve que a una persona en el cerebro trae un extraterrestre chiquito como en hombres de negro, o sea, ¿sí puede pasar? Sí. ¿sí es real? Sí, pues sí, es real encontrar una columna, o sea, prácticamente un feto, y, y ahí al final se ven las fotos de, de, del feto extraído. ¿Y tú, tú tienes las fotos? Ahí está, el doctor las mostró. Pues, se las, las mostró, pero... Ponerle pausa. No, la, no las tiene. Yo, para... Yo le tomo captura. A ver, tomale captura. ¿Qué, ¿qué tiene mi niña? ah, pues tiene un feto en la cabeza ¿te imaginas que le digan eso a los papás? no, Dios mío, ¿cómo así? un feto en la cabeza, la madre ay no qué cosas tan extrañas en el mundo más Mazinger, ingers de carne, hoy, hoy no se duerme dice, ghost in the world fetus in fetum no vayan a buscar en Google feto no. sin feto. No vayan a poner este. Bueno, ahí se ven las letras que puso el doctor ahí al frente, pero bueno, ahí se ve más o menos el, el feto atrás y las radiografías que le tomaron a la, a ver, vamos a ver. A la niña. O pues sea, ahí se dejó esas, esas letras ahí el doctor, pero, pero bueno, ahí se ve más o menos. No aparece. Espera que no ha llegado. Ya. Uy, uy, mira atrás arriba las, las radiografías. Madre. O sea, se ve la columna. Te imaginas oh, una sí, cabeza mira, acá abajo. Sí. A ver, mira, aquí está. Parece que está saludando. Ay. Mira su ojo, su otro ojo, su nariz, su boca abier, abierta Ay, y, la no, manita, eso no es. y la manita. Y la manita diciendo: Hola, hola, aquí estoy en el cerebro. Estoy en el cerebro de mi hermanita. ¡Sáquenme! ¡Sáquenme, perros! ¡Sáquenme, perros! me es arriba. ¡Sáquenme, perros! <ríe> sáquenme, <ríe> ¡Sáquenme perros! ¿Dónde? Y yo creo que se lo llevaron a estudiarlo porque eso no. A ver, arriba, a mira, el de arriba, el de arriba. Ahí se ve la cabeza ¿Acá? Primero. Sí. ¿Este? Uy. Uy, no. Oh manches. Eso parece de nombrices. Ay, no. No oh, manches. ¡Sáquenme! ¡Sáquenme perros! Y aquí está. El, feliz, miembro, ahí está, el, el miembro del niño de la cabeza Oye, pero sí Mira, se ve su manita ¿eh? Esta es su manita no. Sácame perros Sácame Sácame perros, estoy prisionero En la cabeza de mi hermana Manches. imagínate que le susurrara ¿Y esa, y que esa, le susurrara ¿y esa, en la noche a la no, niña y no, le dijera, es, sácame, <ríe> sácame <ríe> estoy en tu cabeza sácame, oh, sácame, sí. sácame sácame, y así como la niña yo creo que iba creciendo, así iba creciendo su pedacito de carne ahí no manches, y los, y los dolores, yo me imagino que dolores de cabeza y todo, que pues ahora tenido, claro. porque era una cosa ahí que no era normal tenerla y su cuerpo yo creo que estaría rechazándole eso, pues claro, trae un un ser humano en la cabeza, en la mano. ¡Qué feo! Fue un aborto psicológico. Mi hermano es un dolor de cabeza, versión literal. Dice como en el episodio de Cuentos de la Cripta. Dios mío. Manches, O sea, qué sorprendente estas cosas. ¡Qué sorprendentes pues... estas cosas! O sea, a, a veces... Pensamos que lo que vemos en películas, pues, está uno de es ciencia ficción, pero no. No, la realidad siempre supera la fantasía. Sí. Siempre se ha dicho eso y miren qué cosas impresionantes. Impresionantes sí. y eso salió hace poco. Me salió a mí en TikTok y me pareció increíble que un, una niña tuviera. Porque yo me imaginaba, pues, sí, que tenían en su estómago. Sí. Como estómago. una que tenía en su estómago. Sí. Eh, creo que hubo un caso de que, que le creció uno a uno en un pulmón, pero en el cerebro sí ya. Fue tremendo. Fíjate que me acordé de un caso de eh, programa que me gustaba mucho, se llamaba Parásitos Asesinos, en Discovery, me parece que era Discovery. Y pues un señor que se puso mal de eh, la respiración, que tenía tos y que no sé qué y le buscaban y le buscaban y no encontraban nada, hasta que se dieron cuenta que, creo que por una radiografía, que en, su en sus pulmones le estaba creciendo una planta. O sea, se le fue una semilla. Ajá. Uy. Y el punto fue que se le había, sí, se le había ido una semilla a los pulmones y le estaba creciendo una planta. Uy, uy. En los En los pulmones. ¿Tú crees...? ¡Ay, no! La madre. Bueno, gente, pues... Uh, yo había escuchado otro que tenía una muela así como estapada y se le metió una semilla y le empezó a crecer hacia la... adentro. ¿En serio? Uh -huh. uy, uy. La raíz hacia adentro de, o sea, la, de la planta. Por ejemplo, los mexicanos que comemos mucho picante, que tengamos este las rotas, las muelas que tengamos ahí, este ¿cómo se llama? caries Exacto, y se que, mete, se, que se nos meta una semilla y madres es que empiece a crecer y al tipo le sacaron la semilla con raíces así ya así ¿Ah, hacia abajo sí. eh. uy no pues, pues imagínate <risa> uy bueno pues qué cosas tan extraordinarias tan extrañas tan perturbadoras tan ay escosorantes es esto de las anomalías médicas. En una segunda transmisión hablaremos también me de... Faltó la de. Me faltó la de la niña que, que dijo la, la señora que llamó. Eh, la niña, ahí la tengo. Pero bueno, será la próxima. La, la niña que tenía varias piernas. A ver, sí. cuéntala. Eh, Espera, ya, ya la busco. Dice Chamoy, algunas partes del cuerpo tienen las condiciones adecuadas para germinar. Alcanza para una última historia. Nos queda un minuto eh, para que sean las dos horas de transmisión. Estamos en vivo y en directo en Relatos Oscuros. Dice, dice: La niña india que nació con ocho extremidades está estable tras una operación de más de 24 horas. ¿Tienes para quitarle todo eso? 24 horas. La niña india de dos años que nació con cuatro brazos y cuatro piernas, que fue operada esta, esta semana, se encuentra estable en el hospital. Eso fue en el año 2007. Hoy en día, pues, se ve que sus piernitas, pues, las acomodaron. O sea, que yo creo que ya habrá pasado harto tiempo y ya, la niña ya va a estar bien. Pero dice, la niña india de dos años que nació con cuatro brazos y cuatro piernas y que fue operada esta semana, se encuentra estable en el hospital, donde está ingresada un día después de la cirugía, que duró más de 24 horas y que fue todo un éxito lashimi la que así se llama la pequeña, está sedada en la, ciudad de cuidados, en la unidad de cuidados intensivos en el centro de la ciudad de Bangalore. Es una niña de dos años que fue sometida a una cirugía masiva. Tenemos que observar y esperar, explicó el portavoz del hospital. La niña fue llamada lashimi en honor a la diosa hindú de la salud, que se representa con cuatro brazos, por lo que algunos de los habitantes del poblado en que nació, en el estado de Indio de Bihar, la honran como si fuera una diosa, mientras que otros le pide, les piden que les traiga dinero. No manches. Eh, dice que una multitud de personas llegaron a su casa, que le dejaban dinero, le dejaban ofrendas, o sea, ya la tenían hasta diosa? en un altar y con flores y ya la tenían como una diosa, pero Oy. resulta que los médicos cuando la estaban examinando, dijeron que no, que la niña si la dejaban así, la niña no podía vivir. Y, los, y la, la mamá, más que todo, eh, lloraba porque la mamá no la quería, no quería que la operaran, o sea, la querían dejar así. Y el papá dijo, fue el que tomó la decisión, dijo, no, sí. sí porque operaron. si no, la niña, pues fallece. Y, y la mamá lloraba. En un video donde la mamá llora porque le van a quitar. ¿Los brazos? Sus brazos y sus piernas, sí. O sea, cuatro brazos. Te voy ¿cuál... a pasar la foto. ¿Tenía dos, cuatro piernas y cuatro brazos? Sí, imagínate, mira la foto. No, ¿no? manches. Y aquí está la otra cuando ya la operaron. Dice Claudia Cervantes, a mí me creció una planta en una fosa de la nariz, metí un frijol y germinó hasta que me salió por la nariz una plantita. ¡Ah! Dice Claudia Cervantes. Por Dios. No manches, Claudia Cervantes. Vamos a ver. este, Ay, otra vez el feto sin feto perfecto, uy ahí está la niña mía ah, coronera. esta sí, ya la había visto esta sí, es... ella es la shimmy la shimmy creo que era la shimmy y pues obviamente no podía caminar o sea, no, nada nada. oye, pero esas otras extremidades estaban bien flaquitas, ¿no? creo que sus pies reales son esos que están a, a, arriba y los que están de abajo es su hermano parásito no manches, o sea que no... Lo... O sea, no mostré otra foto porque no, hay otra foto donde se ve claramente, pero pues obviamente... Pues es fuerte. Es fuerte, sí, ¿no? Sí se ve eso entre pierna y todo. O sea, no, no, se ve muy Uy. impactante. Uy, no. Y entonces dices que quedó así. Ya, ahí fue cuando le quitaron. ¿Cómo? ¿Cómo hicieron? O sea, increíble la, el avance mira, de la le, medicina. Le quedó ¿no? la mano grandota, ¿por qué? Eso es del papá. ¿Cómo? No, mira. El, sí, porque el, el mira, último... mira, ya mira, está... mira su mano. Mira, aquí se ve su mano no, mira, esa no es su, ay, su manita ¿Oye? está agarrando un pedacito como de pan, mira, ahí está pequeño. no, su mano, y mira, está agarrando la, la rodilla ¿Por qué? ¿por qué le creció la mano así gigante? esa no es su mano mira la otra mano a ver, mira la otra mano la tiene bien y la otra gigante pobre niña no, mira su manita y y quedó sin le quitaron las es que tenía un hermano gemelo, ¿no? Sí. Su otro hermano gemelo, o sea, ella tenía sus sus dos brazos y sus dos piernas. Pero su otro herma, hermano parásito también tenía sus dos brazos y sus dos piernas, pero estaba pegado como de la colita, me imagino, ya a la colita de ella. Sí. Y por eso se, ella no podía cerrar sus piernas porque estaba el hermano ahí pegado, entonces le quitaron eso, que no sé cómo harían, impresionante, y pues ahí está con un aparato, bueno, que le cerraron todo y ya, pues. Dice la gente que es la mano del papá, no es cierto, yo vi que tenía una mano gigante, pobre niña, ya estaba bien, pero una mano gigante, pues ya... Se equivocaron y le pusieron una mano, una mano gigante, una le, mano le, pues ya de menos, ¿no? O sea, ya sin las otras extremidades, una mano gigante, pues ya es lo de menos, pero... Pues sí, ya la niña la operaron y pues qué bueno que afortunadamente a ella la, la operaran y sí. esté ahora normal que esté bien. Muy bien, gente, son cinco de la madrugada, o sea, cinco minutos serán la una. Tenemos 2.5 de transmisión, es tiempo, es momento, es hora de desearles buenas noches y deseamos también que se hayan entretenido, que la hayan pasado muy bien. Nos queremos mucho. Por favor, eh, eh, compartan las transmisiones, interactúen con nosotros, apóyennos con los superchats y esperamos que todas aquellas personas que tenían conflicto, eh, si quieren regresar, con respeto como Pasamos, lo, habíamos, lo habíamos paz amor, que todos estén bien, que vengan a las transmisiones, que estén bien, que Dejen de chismes, inventos, cosas así y pasen, pasémosla bien, que eso es lo importante. Buenas noches a todos, los queremos, nos vemos eh, si Dios quiere el día de mañana o si no el día lunes. Mientras tanto, que tengan dulces pesadillas. Adiós Leslie, adiós eh, Claudia García, adiós Dar Angel, eh, Emía. Ángel ya se fue, saludos Ángel, bye. Creo que va a empezar la canción ya de... Sí. No, todavía no. A ver. Ah, por cierto, gente... Gente de Chiapas. Eh, habrá una conferencia en Chiapas el día 22 de abril. Estaremos por allá en Chiapas. Así que, gente, nos vemos en Chiapas 22 de abril ya en mis redes sociales les estaré pasando el cartel y también pues por el momento está todavía lo de Monterrey para el 15 de abril en Monterrey y 22 de abril en Chiapas. Así que espero verlos en aquellos dos lugares, nos queremos mucho, gracias a todos, buenas noches, hasta mañana. Bye Jacqueline, bye